y pasarle a la gente de emisión en directo pongamos ya en el eh, en el en el Instagram en una historia ya bueno para acá eh, para que hago pantalla Aquí no podemos hacer pausa, así que todo esto se está grabando. Bueno, buenas tardes a quienes estén por ahí. Estamos iniciando la primera emisión en vivo desde la, desde la Fundación, desde Fundación La Bomba de Miel, y estamos haciéndolo desde Meet esta vez con eh, YouTube. Eh, así es que, bueno, discúlpenos que está un poquito desprolijo por ahora hasta que le agarremos a esto todas sus vueltas, si le entendamos. Ah, estamos ya emitiendo, estamos esperando que se sumen las personas, pero estamos a cinco minutitos todavía, hemos iniciado antes, para poder transmitir hoy, en relación a una conversación, a una charla de viaje, en, bueno, a en esta atmósfera duchampiana que estamos... Eh, viviendo, transitando desde hace una semana, desde hoy es el día 8, aquí en eh, Fundación La Bomba de Miel, en nuestro formato Host.net, este formato que es de residencias virtuales. Bueno, mi hermana queridísima Carlota Reina, que está ahí. Buenas bueno, tardes. Aquí, Carlos, eh, estamos con todos los demás, ¿verdad? ¿O tendremos que hacer alguna otra cosa? Yo aquí, pues. Se emisión en directo si yo um, mm, volver, pues ahí seguimos en directo. Pues a mí lo que me gustaría probar es compartir pantalla. ¿Lo vemos todo. Ok, ok, ok, ok. No, no, no, no hace falta, está bien. A ver, quisiera ver otra cosa primero a uh, mostrar el mosaico, ok, bien. Bueno, contame cómo ha ido todo, qué tal, qué dice la gente, qué han dicho nuestras amigos residentes de Host Net Atmosfera Duchamp. Muy bien, estamos en nuestro octavo día, eh, así que bueno, vamos a empezar a, tram vamos a, empezar a tramitar a transitar. De ¿Y? Sí, muchos días de trámites con todo esto. Por eso te ha quedado en la cabeza esa palabra con todo esto de tramitar el, el MIT para poder. Estoy, estoy tramitando un mit. Eh, bueno, es que estamos felices porque vamos es la primera vez que tenemos la posibilidad de tramitar. ¡Ah! de Me <risa> Ay, de transmitir. Eh, parece que estoy mandando esto para mandar el sí, link. Tranquilo, hagamos tranquilo. Bueno, amigues, aguárdenos un segundo. Entonces, vamos a terminar de de acomodar todos los detalles. Hoy vamos a estar eh, traba, bueno, trabajando en, en cuanto a los viajes. Termina, termina tranquila que yo también estoy en esto ahora. Pues aprovecho de poner un pequeño filtro. Ah, pues un filtro. Voy a enfocar el fondo así que un poquito más parejo, muy bien, ok, vamos a ir aguardando que ingrese nuestras amigues, voy a traerme un segundo que me traigo el café. Bueno. Thank you. Ahí, ahí tenemos a alguien que está intentando ingresar creo que Al... solamente los que están hablando ahí está ¿cómo? tenés que poner que aparezcan en el mosaico todos pues uh, y como lo hago lista Elena Elena, Hola, que es... Elena. tarde, Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Tenés que poner, Fabio, cambiar diseño en los tres puntos. Muy bien. Perdón, Elena, que estamos en pleno momento de aplicar algunos cambios para que podamos vernos mejor. Cambiar diseño, sí. Pues mosaico, mosaico, ahí estamos en mosaico, ¿ahí lo ves, Carlos, o no? Ahí te digo, porque el, el YouTube tiene un delay de unos minutos. Ok. Ay, la traducción en inglés, <risa> dice María Carlota dice, Then I keep on this video. <risa> Esto va a ser muy divertido. Bueno, te cortamos, Elena, porque nos estamos riendo, porque estamos empezando hoy con otro modelo de esto. Tenemos ya un Meet que nos va a permitir hacer las, las conversaciones largas sin tener que cortar y volver a empezar. Y, y a su vez también esto nos está permitiendo ya transmitirlo en, en YouTube para que quede allí. Entonces el formato va a ser mucho más sencillo, lo vamos a hacer todo directamente, y con menos riesgo ¿no? de perder cosas, que ya algunas este, se nos han perdido. Así que, pues estamos en eso, eh, ajustando. Y además, esto también te permite grabar directo? Eh, claro, exactamente, sí. Ya así en este formato que estamos ahora, sí. Que hasta ahora no nos había... Sido posible todavía por el tipo de al que nos podíamos comunicar, al que nos podíamos conectar. digamos. Um, mm, mm, mm. A ver qué más. ¿Ahí está ya, ya Carlos o todavía no? Todavía no, pero bueno, se ve que no se transmite así. A ver, pues no, porque debería ser. Yo no. anularía la traducción porque. ¿Por qué? Anything este formato que estamos ahora sí quiero ahora no no no sabía se sí, de posible the meet I can only communication y cualquier cosa más cosa? No importa no importa tratemos de algo por lo menos es alguna cosita que nos acerca un random un random de de idioma no me parece mal es un algoritmo <risa> <risa> <Ay>. pues ahí <risa> Mar del Carmen. ¿Cómo andas, Elena? Hola, Carmen. Hola Patricia bien querida. Bien. Hola chicos. Hola. ¿Cómo va? Buenas noches. hola Carmen querida que no te saludé. A ver. Um, Seguimos sin aparecer. Eh, Todo es Carlos en la pantalla. Seguimos sin aparecer todos. A ver. Um, Acá estás. Bien. ¿Qué estás buscando, Elena? ¡Ay, la Carmen querida! Ahora puede ser, ¿ves? No, no te escuchamos, Carmen, igual por las dudas te la decimos, pero... Oh. pena que no hay más. Um... Ahora sí, ¿me escuchan? me escuchan. Sí, pues ahí sí. Hola Carmen, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Aquí, um... un momento. Carlos, ¿te apareció un botón de grabación arriba? Sí, yo, yo empecé a grabar también. Ah, pues bien. O sea que estamos haciendo las dos cosas. Tanto grabando aquí como en la transmisión. Ok, perfecto. Chiquis disculpen que estamos en un momento de ajustar algunos parámetros porque estamos con el eh, nuevo formato de Meet y estamos probándolo ahora a ver si ya podemos tener este, comunicaciones más largas sin que se nos corte ya eh, dejar grabado directamente y demás estamos ajustando todo así que ya estamos, ya, ya arrancamos pues bien, creo que ahí estaríamos. Una pena seguir viéndole, Carlos, sin que se ve solo nosotros. Solo quien habla por momentos. Solo no quien habla, pero bueno, no hay, no hay problema porque. O sea, en la la... El que hable eh, empieza, eh, aparece, digamos. Sí. Y luego desaparece por el próximo que hable. O sea, toma pantalla. Ok. Sí, después vemos cómo. Lo que importa es que el que habla está a la vista, digamos, en el momento en que está hablando. Sí. Bien. ¿Cuántos somos más? Eh, pues hasta ahora somos nosotros cinco, por ahora estamos aquí, les cinco. Bueno, okay. eh, aguantamos un segundito más y arrancamos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos, Elena? Todo bien. Hoy, hoy no hay alter ego. Hasta ahora. Hasta no Nunca sabe, no se puede, no se puede dar la primera, la primera... El hasta ahora me encantó te digo, me encantó el hasta ahora, porque es verdad, hasta ahora, por el momento... Por el momento, todo. digamos, ponele, como dice el físico, ponele. O sea, me pedí, no sé qué, me llevo la mina, ponele. Sí. Es maravilloso, porque además eh, todo sucede un poco así, ¿no? Un poco como que siempre es por el momento. ¿no? Que, si, que si uno bueno pudiera tener esa filosofía, realmente creo que nos diría bastante más simple, ¿no? En algunas cosas al menos. El, el famoso, el, el por hoy, ¿no? También de la desintoxicación de todo tipo de, de cosas ¿no? Que también sirve para la desintoxicación de, la, de lo social. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Bueno, vamos a ir arrancando y ya en la medida si alguien se va sumando, pues seguiremos entonces eh, dejando que ingresen. Aquí estoy viendo, pues no, que no hay nada. Tratando de ver si no tengo algún cartel por algún lado de algo más. Pues no, así que podemos tranquilamente arrancar y en la medida en que vayan siendo, si es que alguien más viene, pues iré ingresando. Bueno, chiquis, señoritas y señoras maravillosas, las amo, gracias por estar, eh, como siempre un placer, y por supuesto que súper bienvenidas, eh, las hemos extrañado estos días, han sido muchos días, y ya teníamos ganas de que hoy arrancáramos, Estábamos con Carlos con muchas ganas de que empezara algún tipo de vivo Ayer, bueno, quisimos dar un poquito más de tiempo todavía Especialmente para las modalidades host y la modalidad trans A ver si, eh, bueno, si necesitaban alguna cosa o si estaban en algo Ya lo conversaremos mañana Pero no quisimos ayer arrancar con todo Porque sabemos que los lunes por ahí es un día en el que hay muchas cosas Y bueno Estamos probando también con esta metodología Ayer tuvimos un día interno nosotros en la Fundación de Mucho Trabajo eh, De otras cosas Y bueno, pues hoy ya nos hemos puesto con todo esto Que hemos estado trabajando también el fin de semana Que es organizar, prepararnos, entusiasmarnos Porque miren, que nos agarren entusiasmo por Dios Y que a mí me agarren una cosa, un agujero en la panza Porque vamos a empezar a hablar de esto que tanto nos encanta Que es de los viajes y especialmente eh, haciendo foco en estos en los que desde la Fundación visitamos estudiando algunas exposiciones que refieren a la obra de Marcel Duchamp. Vamos a viajar específicamente en torno a dos de esas exposiciones, una en el Museo de Filadelfia, que bueno ostenta ser la exposición más grande de la obra de Marcel Duchamp que bueno, está eh, disponible ¿no? en el mundo, en el Museo de la Ciudad de Filadelfia, Museo de Arte, eh, un museo muy importante dentro de la ciudad, muy importante dentro de la zona, eh, también se puede decir que es un gran complemento a cierto tipo de eh, forma museológica eh, de toda Pensilvania y que tiene, bueno, mucho de relación también con Nueva York, que está relativamente cerca. Es un eh, tremendo museo, impresionante, la verdad, fabuloso, eh, que, bueno, aloja entre tantísimas cosas eh, una colección muy buena de la obra Duchampiana, que eh, Duchamp, junto con algunos de sus colaboradores y las personas con las que él trabajaba, se encargaron pues de eh, negociar, tramitar, gestionar, incluso curar si se quiere, ¿no? Ya vamos a ver que a términos de hoy podríamos hablar de curaduría, aunque no fue tan así, pero bueno, podríamos entenderlo más o menos por ese lado. Eh, se encargaron entonces de armar todo esto que está allí en el Museo de Filadelfia, que ha sufrido varias modificaciones ya desde que se montó por primera vez, son más o menos cinco las modificaciones que ha sufrido, y digo sufrido con, todo, con toda la intención, porque son modificaciones que desde mi punto de vista y para mi gusto no han hecho bien a, a la colección. Eh, pero, bueno, son cosas ¿no? que van pasando en lo vivo que tienen los museos y que tienen este tipo de cosas, ¿no? que son tan eh, fuertes, tan estables, tan estáticas, en un mundo que no lo es. ¿no? Eh, así que, bueno, se ha tenido que ir adaptando, ¿no? sobre todo a partir, por ejemplo, de la noción de préstamos y de algunas leyes que se implementaron a finales de los años 80 para los museos internacionales del mundo, eh, que, bueno, están obligados a, eh, a ciertos tipos de préstamos, y cuando esos préstamos se dan, cosa que el Museo de Filadelfia no quería hacer, pero está obligado a hacerlo, eh, se desarma un poco la colección, y esa colección entonces hay que reorganizarla hasta que vuelven ciertas obras, y eso es lo que ha ido eh, generando, ¿no? que aquella primera idea duchampiana de, de montaje, en estas salas, dos salas, allí en el Museo de, de Filadelfia, pues que hayan variado un poco, ¿no? Ya lo vamos a ir charlando más, hice como esta introducción así, media larga, ya me fui que ya no puedo de emoción. Y por otro lado también vamos a estar con el viaje de, eh, que hicimos no con la Fundación ahora hace muy poquito. A este de, de Filadelfia lo hicimos en el 2019, es relativamente... Eh, cercano, ¿no? El viaje que hicimos, y bueno, vamos a poder ver y charlar y convenza, conversar de cosas que todavía están bastante iguales y activas, ¿no? Ya algunas han, se, ha, se han modificado, pero son mínimas. Y por otro lado, este año hicimos un viaje también a Alemania en el marco de la documenta de Kassel que nos llevó, bueno, hasta. Eh, está Frankfurt, una ciudad muy cerquita de Kassel, que es la ciudad a la que uno llega o de donde sale o por ahí andamos siempre, en la medida en que estamos yendo a la documenta, porque es la ciudad grande que está cerca de Kassel y es la ciudad que tiene, bueno, todos los, eh, diría yo que equipamientos necesarios para poder, eh, llegar ¿no? a la documenta. Kassel es una ciudad muy pequeña y que, por ejemplo, para llegar el aeropuerto más cercano internacional es el de Frankfurt, eh, las estaciones de tren que tienen conexión con un montón de lugares, ¿no? casi diría yo que para, todas, para todos los rincones de la Europa Occidental está en Frankfurt, etc. Entonces uno sí o sí llega a Frankfurt. Frankfurt, cuando la documenta se hace, que es cada cinco años, en Castle, eh, bueno, complementa también, un poco como lo hace el Museo de Filadelfia con Nueva York, complementa a la documenta con algunas exposiciones que son importantes y que se hacen ¿no? en torno a darle más fuerza todavía a la documenta, ¿no? y en este caso en el museo este año, 2022, la documenta 15, con, con ese apoyo, digamos, esa espalda, ese, bueno, si se quiere, refuerzo, una muestra excelentísima de una retrospectiva de Marcel Duchamp en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Frankfurt, un súper museo maravilloso también, y que, eh, bueno, mostró una exposición eh, realmente impresionante, gigantesca, de obra duchampiana pocas veces vista, reunida de una manera bastante, diría yo que osada, ¿no? Con una eh, propuesta muy, muy atrevida y que, eh, bueno, vino ¿no? a complementar las retrospectivas que de Duchamp se vienen haciendo desde hace muchísimos, muchísimas décadas y que esta, bueno, es la primera que dicen, ¿no? Eh, bueno, ha jugado estas cartas tan fuertes, ¿no? Básicamente mostrar un Duchamp bastante poco histórico y mucho más abierto, ¿no? A una idea del lado B, de champion, ¿no? A esa otra cara que por lo general queda eh, guardada en los archivos o en algunas colecciones pequeñas, o en algunas colecciones privadas, etcétera y que es medio difícil de ver, ¿no? Vamos entonces a ir eh, por estos dos viajes, esto es lo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a charlar y, y conversar un poco específicamente del de, de, eh, que vamos a revisar de Filadelfia. La idea es, como en todo este host net, acercarnos a Duchamp para que, eh, bueno, primero que nada, poder conocer acerca de él, pero con el objetivo de que eso nos eh, permita conocer de nosotros. Que nos permite herramientas para eh, aplicar en esta actualidad y que sea además en ese sentido una noción volumétrica, ¿no? A la que vayamos arribando, a la que vayamos percibiendo, ¿no? Una percepción volumétrica eh, que, bueno, también nos vaya permitiendo dialogar, conversar, eh, entrecruzar entre nosotros eh, a partir, ¿no? De Duchamp en esto que es este host de Netatmosfera Duchampia. Bueno, vamos entonces, primero que nada, a ver, eh, les hemos mandado, enviado algunas cosas, eh, o están disponibles incluso en nuestras, en nuestras redes, especialmente en Instagram, pero también en YouTube. Eh, hay ya algunas cosas que han estado eh, cerca de ustedes, no referidas a, esto, a estos viajes, me gustaría saber si han visto algo, han escuchado algo, han, este, se han acercado a algunos de estos materiales. Sí, yo estuve, yo estuve viendo las fotos de Filadelfia y las últimas de Frankfurt también. Eso sí estuve, estuve este, investigando un poco. Bien, sí, yo, yo también vi la foto de Filadelfia hace unos días atrás y la semana pasada. ¿va? y escuché el podcast y esta, y esta mañana estuve viendo las fotos de Frankfurt Vale, perfecto Yo también Ay, perdón eh, ¿muy? ¿Soy yo? Bueno, yo estuve muy muy activa también eh, de lo que llegué a ver de las fotos, fueron, fueron como los vidrios, ese creo que accidente del del vidrio y bueno me, me colgué ahí como viendo esas geometrías que formaba el vidrio pero en general nah, tuve un viaje con Duchamp así que <risa> después les cuento igual. Bueno. pero, pero de, de lo de los viajes eso que me pareció interesante bien mira es qué lindo esto no de tuve un viaje eso me parece que está interesante también para sumarlo no a esta noción del viaje porque para nosotros la idea del viaje no solamente es la de el, el movernos de, por el territorio, ¿no? sino también eh, bueno, viajar a través de imágenes, de audios, de videos, de, de la música, de, eh, no sé, de nuestra mente, de los sueños, bueno, tantas maneras que hay de viajar. Nosotros aquí, bueno, claramente proponemos este punto de partida, ¿no? En, algún, en alguna medida también bastante arquetípico, pero con la intención de ir reconstruyéndolo. Así que, bienvenidos a todos los viajes de, a los que nos podamos referir, entonces, a partir de hoy, en esta semana, que vamos a dedicar a estos viajes en torno a Dushan. Sí, un eh, poco también... Sí. Carlos, por favor. el origen, un poco de los viajes de la Fundación... Y bueno, la, la biblioteca, los libros, Fabio, eran de Fabio, era la colección de Fabio, de, bueno, de toda su vida, y los entregó la, a la fundación y todo esto se, se materializaron en viajes, digamos, y un poco la, la, la innovación era decir, bueno, los libros ya no tenían sentido, y hoy tenía que tra transformar un poco ese material y, a, y a abrir la, la, la noción del, del libro. Y, históricamente siempre se dijo que los libros nos permitían viajar. Bueno, un poco con esa noción, también decimos bueno, poder viajar también, que la Fundación permita viajar, como, como, como en esa concepción del libro, y por eso la noción de viajes virtuales, digamos. Entonces, incorporar también toda esta cuestión de ensueño, o surrealista, de que el Internet permite, eh, bueno, viajar. También, no sé si ustedes vieron la serie, eh, ay, Discordia del código o Discordia en código. Ah. Bueno, es un supuesto fallo o algo así, que se dice, es un, una ficción, pero hay bases real o documentada, de que Google Maps, digamos, antes se llamaba. Eh, eran unos alemanes que habían inventado unos jóvenes, en un artista con un programador que habían hecho eh, un, unas una simulaciones de vuelo, que se llamaba Terra, o Te Terra Vision. Y aparentemente Google le roba el código, una cosa así, es muy, muy, muy buena la serie. A mí me encantaba cómo estaba este artista, buscaba que la gente pudiera viajar a través del Google Maps, y el hecho era poder llegar a este lugar donde habías nacido y viste esta noción de buscar bueno y bueno y por eso también toda esta esta situación de cómo se mueve el Google Earth que te vas acercando hasta hasta el más mínimo detalle que era digamos una de las funciones Poner bueno, eso un poco trasladado a esta noción de viajar sí que es una maravilla no porque también esto de la idea de navegar y la idea de... Eh, viajar que se complementan, ¿no? En términos de lo web eh, y que constantemente, bueno, también en esta percepción que tenemos, ¿no? Volumétricas de las cosas eh, a través de la pantalla, especialmente en lo, en lo emocional, ¿no? Esto de sentirnos cerca o sentir que conocemos a alguien o sentir que en términos de viajes estamos en los lugares, ¿no? Eh, y, bueno, eso cada vez más este, simulado a través de las enormes tecnologías que se utilizan, ¿no? En términos, por ejemplo, de Google Earth, ¿no? Que, bueno, sabemos, ¿no? Y vamos viendo cuánto que eh, nos va permitiendo, ¿no? Cada vez uno puede estar en lugares este, que no, tal vez no nunca presencialmente allí, pero que los podemos sentir como que estamos allí, ¿no? Como que realmente podemos eh, decir, bueno, yo estuve en tal lugar, ¿no? O, o, o tuve la percepción, ¿no? Esa percepción volumétrica del haber estado, aunque no en un sentido tradicional de eso, ¿no? De esa experiencia. Eh, bueno, ¿quieren comentar alguna cosita más? Eh, arranco con compartir pantalla ok vamos a ver a ver si esto nos funciona bien ah, ah, ah, ah. ok sí ah, aquí perfecto un momento que me no me no me deja Pues aquí. Um, pues me parece que vamos a tener aquí un primer problema. ¿Qué pasó que no me deja? Um, perdón, supuestamente se podía, pero en este momento no me deja. A ver, vamos a intentar otra vez. acá ¿Es que dice, pizarra, abrir un jam? ¿Eso sería? No. Esto estamos en... Pone compartir toda tu pantalla, de última. No, pero me dice que no si que no lo bien. permite. ¿Querés que yo te, te comparta yo? ¿Qué, qué ibas a abrir? Um, un momento, a ver. Uh, bueno, ¿podamos, podemos ir viéndolo, a ver si podés abrir vos. Sí, ¿qué, ¿Qué necesitas que abra? Eh, abramos eh, Vamos a ir navegando Primero que nada Ahí, ahí estamos, perfecto Espérame a ver si Ahí se abrió Perfecto Pero esta, esta es la tuya, ¿verdad? Sí Ok Ok um... disculpen bueno no, sa sabemos nunca nunca terminamos de comprender esto bueno no no se puede bueno vamos a abrir eh, andate por favor Carlos al al ándate eh, mm, mm, mm, mm, mm. eh, por favor a la, a la página del museo de Filadelfia ahora te la paso por acá bueno Vamos a ver. Ah, no, no, no, no. Mira, ahí justo viene, viene Patricia. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Mira, la estamos esperando de algún modo a Patricia. Hola, Patricia. Buenas tardes. Ahí te pegó el vínculo, Carlos. A ver si lo puedes abrir. Ok, ahí está. Bueno, arranco con esto porque me parece como importante. Ahí este, um, fíjate allí, Carlos, trata de eh, bajar un poquito más hasta donde te da la cantidad de páginas que hay y andate a la número uno, un poquito más arriba. El, el número uno. No sé si bueno, tratemos de llegar al número uno, así. Qué raro. Eh, bueno, ¿por qué quiero mo empezar mostrando esto? Porque resulta que el viaje, este, eh, yo lo había planificado en torno a una vuelta a Filadelfia, un poco que les contaba así en el... En el en el podcast, yo estuve en Filadelfia en el año 98 y, bueno, hice una visita a este museo con una eh, absoluta incomprensión del caso, digamos, ¿no? No sabía muy bien ni qué estaba viendo, ni este, cuál era la importancia realmente, ¿no? De todo lo que estaba allí, que, bueno, para mí era algo que ya era significativo en torno a Duchamp, porque para mí Duchamp era algo que dentro de mi formación en la época de la universidad había sido muy importante y me había marcado ¿no? cierta línea de pensamiento. Pero en aquel viaje, ¿no? que fue un viaje de estudio en el que estaba también, que estuve seis meses en, en Estados Unidos, eh, eh, ese viaje pequeño viaje a Filadelfia fue un viaje mucho más intuitivo de lo que... Eh, yo pude razonar, digamos ¿no? En esa ocasión lo que más me impresionó de, de Duchamp Fue eh, la noción de que bueno, un artista pudiera tener una obra Que eh, hubiera sido montada por él y que permaneciera durante tantos años Y en ese sentido es de las primeras cosas que me parece que son interesantes En términos de este viaje a el... el... Estoy sin sonido, dice Patricia Canero pero es este... Tenés que activarlo vos, Patricia. A ver. No nos escucha ella. A ver. Eh... Perdón. está, a ver, bien. Eh, entonces, en ese sentido, pues eh, la noción de viaje, ¿no? Que, que, bueno, para aquella época comenzó también con esto de, eh, ahí se nos fue la pantalla. Ay Dios, ¿qué, qué accidentado hoy. No, no, no estoy buscando solamente la pantalla que quiero compartir, porque si no, no me, me comparte todo y no los puedo ver. A ver random, mejor, random, random eh, de, decía que lo que más me había impactado entonces era ver que en un lugar estaba todo esto, ¿no? que estaba eh, montado por el artista y que eso había quedado permanecido durante tantísimos años porque, bueno, eh, Duchamp muere en el año 68 así que eh, desde allí, digamos que ya se mantiene esto, ¿no? que había sido inaugurado unos años antes y que, bueno, una vez que Duchamp muere se se termina de completar ¿no? con una obra que aparece póstuma, que es la Etandone. Es una obra que aparece en este montaje, luego de que Duchamp muere, ¿no? por deseo del propio Duchamp, y que por suerte el Museo de Filadelfia quiso, ¿no? quiso guardar. Para mí ese viaje tenía entonces sentido en esta dirección, era, bueno, a ver, me encantaría ir a ver ¿no? esto Duchampiano, donde... Eh, tiene este, este valor, ¿no? Es algo que Duchamp armó, que lo dejó ahí armado y que todavía lo conservan, como él dijo, ¿no? Yo todavía sin mucho saber ni tener noción realmente de cuán importante que era esto, ¿no? Sí, sabía de todo este dato y también sabía que había algunas obras que estaban solamente allí, que no se mostraban en otros lugares del mundo en ningún tipo de préstamo, no se hacían préstamos porque son obras que eh, corren muchísimo peligro de destruirse en el movimiento, que son El Gran Vidrio y Letandone. El Gran Vidrio por este, la fragilidad del material, ¿no? que es el, el, el vidrio, y eh, por otro lado también el asunto de que está restaurado, después de que se ha quebrado, ¿no? Es una obra en vidrio que está quebrada y que está puesta en un sándwich de, de dos vidrios, ¿no? De dos blindex, que lo hizo el propio Duchamp, ¿no? Que lo restauró y que, bueno, con la ayuda luego de eh, los montajistas de, de, la, de aquel momento, ¿no? Del Museo de Filadelfia, lo dejaron puesto, como se ve, ¿no? Ahí, por favor, abrí, Carlos, el... el el, el vidrio, que está ahí el segundo, ¿no? Bueno, como se ve allí, que está puesto con unos eh, unos este, parantes de acero y que, bueno, lo soportan, lo sostienen, ¿no? Y esto está eh, amurado, digamos, al piso, está fijo y no se puede, eh, bueno, mover de aquí, ¿no? No se puede de ninguna manera ya mover del Museo de Filadelfia y de hecho eh, no se ha vuelto a mover, ¿no? Luego también la Etandone, que es una obra que está también en montaje, puesto en el museo, y que tampoco se puede mover, porque es de una altísima fragilidad, está hecho con materiales muy sensibles, eh, básicamente porque son materiales bastante pobres, digamos, en torno a um, la resistencia y demás, Usham trabajó con eh, materiales muy cotidianos ¿no? para esa elaboración del Doné, con unos sistemas muy, muy sencillos que, eh, bueno, están allí, que además tienen constantemente muchísimo eh, de, de preservación, digamos, se los está constantemente eh, cuidando, a, eh, a, como ajustando y demás, porque es, es una eh, instalación, un montaje muy, muy frágil, y bueno, eso tampoco se puede mover de ahí, ¿no? Entonces, el viaje a Filadelfia lo primero que, que hace es entusiasmarnos por esto, ¿no? Porque, bueno, en Filadelfia se puede ver una obra de Duchamp que está compuesta por estas piezas y que en esto lo que uno puede es encontrarse con esa famosa aura benjaminiana de la obra de Duchamp, aunque a él eh, mal le pese <ríe> a un punto, pero que existe, ¿no? O sea, son estas obras originales de Duchamp que nunca van a ningún lado y que solo están ahí, ¿no? Y que son una especie de meca también para los duchampianos, porque a quienes nos interesa duchamp, lo que, bueno, nos, nos apasiona en algún punto siempre, ¿no? Ese gran vidrio, siempre es letandone y creo que eh, esto de verlo ahí en vivo y en directo. A esto es lo que fui aquella vez, pero la verdad una experiencia que recuerdo muy liviana, ¿no? Creo que me sorprendí muchísimo más con todo lo que hay en ese museo, donde tenemos impresionantes colecciones de arte eh, tradicional, digamos, de arte premoderno, de arte de la antigüedad, de arte, bueno, de todo tipo, ¿no? De expresiones en las distintas etapas de la historia del arte. Un museo sumamente completo, enorme, y que en ese momento me... me Terminé, recuerdo, en aquellos eh, años, ¿no? en el año 98, copando más con impresionistas y con Van Gogh y con Picasso y con ese tipo de cosas que con Duchamp, ¿no? Duchamp me pareció que era, wow, qué bueno, pero no, me, no tengo de ahí ¿no? algo concreto que me haya quedado de una manera muy firme, ¿no? Esta vuelta era, bueno, decir, a ver, viajar de nuevo a Estados Unidos eh, en torno a poder ir a... y, y poder ir a, a Filadelfia era específicamente a ver esto, ¿no? Pero ver qué cosa. En el transcurso de los años, para mí, Duchamp se transformó específicamente también en una duda, entre tantas, tantísima cantidad de dudas, que era, bueno, ¿cuál es el, el, el asunto con el gran vidrio después de que la historia del arte lo desmembró de su compañera, ¿no? que es la caja verde, el gran vidrio eh, Duchamp lo creó, digamos, ¿no? en conjunto con una caja verde, que, eh, bueno, se fue dando la, en la medida de los años esta creación, porque el vidrio se fue constituyendo en muchos años, ¿no? hasta que quedó finalmente inacabado, y eh, esta caja verde, la historia del arte la sacó de la... De la historia, ¿no? porque eh, se fue dando de a poco, sistemáticamente, la situación que la historia del arte se fue concentrando más en el vidrio como obra de Duchamp que en la caja verde. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es mucho más simple de ver, es mucho más simple de entender, y porque además funciona como una pintura. Duchamp no quería esto, Duchamp justamente trabajó todo lo contrario, Duchamp quería que este vidrio fuera algo que llamó retraso o retardo en vidrio, es decir, una especie de maquinaria que funciona allí, en este vidrio, como un movimiento, como una escena, como algo que está pasando, y que uno tiene que imaginar eh, en una especie de atmósfera flotante, donde no hay fondo, donde no hay cara ni, ni tampoco en ese sentido eh, ningún tipo de eh, eh, dos dimensiones, digamos, todo está, está eh, produciéndose en una N dimensión, ¿no? que es una dimensión que no es ni dos, ni tres, ni cuatro, está sucediendo ahí de muchas maneras. ¿no? Esto es lo que Duchamp quería que eh, se complementara con una caja, que es la caja verde, una caja que tiene un montón de recortes, donde Duchamp explica, cuenta y va en detalle sobre cómo es el movimiento que se produce acá en este vidrio, qué es lo que está pasando en este vidrio que estamos viendo, en este vidrio que es una propuesta para pensar una acción sucediendo hacia adentro, no una acción sucediendo hacia adentro que empieza con unos eh, moldes ¿no? que se están moviendo, que están movi moliendo chocolate, que eso está generando un gas, que está pasando por unos tamices, y esos tamices están generando unos, eh, un, unos, unas espías, ¿no? Uno, un, una cierta eh, una especie de atmósfera esp espía, ¿no? que es, es la de los oculistas y que están a su vez en todo esto eh, elevando un gas hacia arriba donde en la parte superior está la novia, una novia que está siendo desnudada por estos eh, moldes ¿no? al que se llama solteros y que ese, esa acción de desnudarse está generando toda una atmósfera ¿no? que termina en unos disparos en unas especies ¿no? de, de, de explosiones que eh, son cierres de un proceso que permite luego, en, en, su, eh, en una especie de descondensación, bajar eso nuevamente ¿no? por algo que baja sobre eh, la superficie del vidrio que no tiene nada y que eh, quedó sin terminar, ¿no? porque así iban otros elementos que Duchamp nunca pintó, nunca puso, nunca eh, colagió de algún modo. ¿no? Todo este mecanismo habla de muchas cosas, no vamos a entrar en eso, porque en este caso vamos a hablar más del viaje y de, y de lo que pasa aquí en el museo, no específicamente el vidrio, pero como para que entiendan, ¿no? para que entendamos nos podamos también meter en esta atmósfera de que esto cuando lo vemos no es una pintura, esto cuando lo vemos es, la, eh, es una maquinaria mental, emocional, física, sensible, que se activa a través del razonamiento en torno al conocimiento de lo que la caja verde tiene, ¿no? la caja verde tiene las instrucciones en, eh, a modo de pequeños recortes de papel A modo de hojas sueltas, de, eh, transparentes, opacas y demás Donde hay notas, donde hay dibujos, donde hay eh, distintos tipos de cosas ¿no? Que pasan constantemente eh, de una a la otra Todas relacionadas entre sí, pero a la vez todas funcionando individualmente Sin ningún orden es una caja que tiene todo esto mezclado ahí adentro y que en esto están entonces las instrucciones para entender, para acercarnos, para percibir lo que pasa en el vidrio. Este asunto ¿no? lleva también a que este vidrio, bueno, como digo, sea una meca, porque uno quiere llegar a ver qué pasa con esto. ¿no? A mí me había interesado mucho siempre esta eh, disrupción que se generó en la historia del arte, que terminó hablando del gran vidrio de Duchamp, mucho más que de la obra completa que eh, lleva por nombre, ¿no? la novia desnudada por sus solteros incluso, y que es el vidrio más la caja verde, pero no más como algo que complementa al vidrio, sino como algo conjunto. ¿no? El vidrio y la caja verde son la misma cosa, son la Marie, Misanou, parzaceli Mem la novia desnudada por sus solteros, incluso. ¿no? Esta caja, que además es de Marcel Duchamp a Rose Lavi, no es una caja que también deconstruye el género en ese sentido ya como arte. ¿no? no es una pintura, no es una caja de recortes, es algo que Duchamp llama retardo en vidrio, ¿no? o retraso, o algo que va por ahí, no, algo que lleva más tiempo de lo común para poder comprender, algo que no es simplemente para mirar, todo lo contrario. no. Duchamp estaba, eh, cuando creó esto, buscando algo que no fuera retiniano, decía él, algo que estuviera por fuera de eh, eh, una pintura que es para mirar. no. Él quería que sea algo para mirar, pero que desde ahí, no, leyendo, activando otros sentidos, uno pudiera llegar a otra experiencia. El gran asunto de ir a Filadelfia para mí era ver qué pasaba con esto, porque el vidrio tiene una trampa que, es, que tiene una parte de atrás, que, es, de lo que es, es la especie de elefante rosa en el medio de la sala, del que, de lo que casi nunca se habla, ¿no? Son muy pocas, en mi caso, no eh, como investigador en, en, en torno a Duchamp, las nociones que encontré sobre esto, escritas, desarrolladas y publicadas. no Seguramente hay, pero no es fácil encontrar. Me encontré en el mismo Museo de Filadelfia, en un archivo con algunas cosas referidas a esto y algunas fotografías no que se hicieron y se eh, establecieron, digamos, para cuando del vidrio se hacen reproducciones, ¿no? que existen dos reproducciones firmadas como idénticas por Marcel Duchamp, y para ello se sacaron fotos de la parte de atrás y se hicieron eh, eh, bueno, distintos tipos ¿no? de anotaciones, se crearon una base de instrucciones donde se analiza esa parte de atrás, pero es algo extremadamente técnico y que no va específicamente al aspecto que a mí me interesaba. ¿no? Sí, Elena, por favor. La parte de atrás no se ve. No se ve. Claro, acá, este, esta es la visión ¿no? eh, que tenemos del, del vidrio. Podríamos abrir las, las fotos, eh, Carlos, de, del... De nuestras fotos de este viaje, y ahí entonces sí, vamos a mostrar. El vidrio tiene una parte de atrás que casi nunca se ve, y sobre todo, que eh, eh, en, diría que, en, no sé, voy a, voy a ser exagerado, pero casi les diré que no. En el 0,0001% 000 000 000 de, de las reproducciones del vidrio, eh, aparecen, ¿no? O sea, no aparece casi nunca la parte de atrás. ¿Qué pasa? Que Duchamp habló justamente de que él quería un retardo en vidrio, un retraso en vidrio, y que esto, ¿no? Era una maquinaria que flotaba en el aire, y que esto que flotaba, ¿no? En lo infraleve, se estaba estableciendo como un movimiento, como una... Eh, cierto tipo ¿no? de acción y demás, eso anda pasando por fijarlo. Sí, así me parece que está bien, y así vamos llegando. Todo esto que se va viendo es la parte de adelante, ¿no? Estas son las fotos que yo tomé en aquella ocasión ahora en el 2019. Eh, el vidrio entonces tiene una parte de adelante, que es esta, ¿no? Que tiene color, que tiene eh, cierto tipo ¿no? de juego con las transparencias, que tiene... Una dirección de movimiento, o sea, lo que Duchamp indica sucede en la medida en que uno se para frente al vidrio. El movimiento que empieza por un lado, eh, por un lado va y sube y luego baja de nuevo, ¿no? Y que hay una especie de 8, de, de infinito. Eso tiene una, una forma que existe solo a partir de uno estar parado frente al vidrio, ¿no? Es decir, hasta ahí, Carlos, ahí empiezan las de atrás, hasta ahí, por favor. Es decir, el vidrio, que Duchamp quería que sea algo no retiniano, que Duchamp, eh, déjalo ahí, por favor, Mira, dónde estaba, Carlos. Eh, ahí, por favor. Eh, Duchamp que quería que sea algo no retiniano, la historia del arte termina convirtiéndolo en algo retiniano. Es un vidrio que finalmente funciona siempre de frente, que está... Eh, por lo general reproducido de frente Que casi nunca hay reflexión sobre la parte de atrás Y sobre todo, además, está descontextualizado y desmembrado de su caja ¿no? En la gran mayoría de los eh, casos La gente conoce del vidrio, conoce del mecanismo Conoce de cómo supuestamente funciona Pero no tiene ningún tipo de acceso a la caja verde es rarísimo encontrar personas que hayan podido leer o si quiere encontrar la caja verde. Por suerte nosotros tenemos este volumen maravilloso eh, que lo compila ¿no? en un libro y que se los hemos pasado. ¿no? Esto es una joya porque realmente es inconseguible. Es un volumen que lo tenemos en inglés, no existe en otro idioma. ¿no? Hay una versión en francés, pero que es una versión no oficial, digamos. Eh, y la caja verde, bueno, es una, es este libro, ¿no? Que eh, lo tenés ahí, Carlos. Ahí está, ¿no? Que es este libro que, bueno, recopila de manera facsimilar, es decir, de manera idéntica, lo más idéntico posible, todo lo que hay en esa, en esa caja, ¿no? Que eh, acompaña al vidrio. Entonces, viajar a Filadelfia, una de las razones que tenía era esa. Bueno, ir a ver, a ver de qué se trataba esto, ¿no? Bueno, este libro ustedes lo van a poder ver eh, en detalle, ¿no? Lo busco en el... Mm. Sí, Carlos, por favor. Lo busco en mis carpetas y los comparto. Claro. Por favor. Y... Y allí, ¿no? Entonces, bueno, la, la idea de, de viajar a Filadelfia, entonces tiene este, este plus, ¿no? Este, este deseo. Bueno, ¿qué pasa con este vidrio cuando uno está frente a él? él se, se puede entrar a la parte de atrás, o sea, podemos darle la vuelta porque supuestamente está en el centro de la sala. Bueno, el vidrio no está en el centro de la sala, está un poquito, ¿no? Este, movido hacia atrás del centro de la sala detrás del vidrio se ha abierto una ventana, porque Duchamp quería que se viera a través del vidrio, se ha abierto una, se ha abierto una ventana que da al, al centro del museo, en términos de hall, es decir, a la entrada del museo, a las escalinatas, a la explanada del museo, donde originalmente de alguna manera casual, barra no tan casual, cuando esto se montó allí, se podía ver una escultura de María Martins, una de las amantes de Duchamp, y el gran amor de su vida, uno de los pocos amores que Duchamp acepta, ¿no? que así fue, una de las mujeres, que las, tal vez la única de quien dice haberse realmente enamorado. ¿no? Eh, allí está la cajita verde el libro, ¿no? Miren así, a ver, eh, volvete a la, a la anterior, por favor, Carlos, ven, ahí está la cajita verde, allí, este, cómo es, ¿no? En el original y cómo, bueno, esto se ha armado, ¿no? Aquí, bueno, eh, a partir de una edición de Duchamp junto con George Hamilton, que, con Richard Hamilton, perdón, quien, bueno, le acompañó en la gran aventura, ¿no? De hacer de esta caja un libro, porque, bueno veía claramente que el arte lo seguía desmembrando, ¿no? que el arte iba desmembrando cada vez más, a medida que el vidrio se conocía, la noción del de vidrio con la caja, ¿no? sí, y lo hacía solamente vidrio, lo hacía solamente pintura. llamó la me de esta vez, que la primera vez que vi el libro, ¿sí? que está de The Bride Script, Bear by Her Bachelors, Even y después dice Agriculture ma Machine. Que, que bueno, me, me trajo como el host de net que hicimos en Kassel con el Lum Boom. Me, me conectó ahí nomás. Anda traduciendo por las dudas. A ver cómo lo entendés vos. La máquina de agricultura. Eh, nada, como una, como una imagen, lo dejo ahí para que después lo compartamos en nuestros viajes personales. Esto, ¿no? Bueno, lo vamos a poder ir complementando después cuando vean las fotos. Lamentablemente que yo quería ir mostrándoles las fotos, pero por algo esto no está pudiendo ser, y me parece que no está mal, porque, porque también va a permitir después que miren las fotos, a ver qué, qué pasa con esas fotos cuando las vuelvan a ver, ¿no? A esta carpeta de fotos con esto que les voy contando que yo fui encontrando, ¿no? ¿Qué me encontré y por qué valió la pena este viaje y qué bien...? y que les digo que si alguna vez pueden, y están, eh, o van, no sé, a Estados Unidos, y pueden eh, llegar hasta el Museo de Filadelfia, que lo hagan, porque el vidrio es realmente súper interesante en vivo y en directo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una parte de atrás, porque esa parte de atrás es una parte de atrás absolutamente espalda, ¿no? Si bien está para recorrerlo, para rodearlo, para hacer, digamos, para andarle alrededor, lo que uno puede ver claramente es que el vidrio tiene una parte de adelante, y tiene una parte de atrás, y que la parte de atrás es una espalda que incluso funciona como las espaldas de las pinturas, porque está firmado y está notado allí atrás algunos datos, ¿no? que hacen, por ejemplo, a cuándo se rompió el vidrio, a cuándo se restauró y a cuándo eh, quedó definitivamente ya como está hoy, ¿no? Que Duchamp dice definitivamente inacabado, porque al vidrio todavía le faltaban hacerle algunas cosas, ¿no? Pero él lo dejó así. Entonces el vidrio atrás tiene datos, tiene firma, tiene texto, tiene un montón de cosas, ¿no? Y además tiene una, un aspecto, ahí volvamos a las fotos, Carlos, por favor, tiene un aspecto que es totalmente gris. ¿No? El, el material en general del vidrio es un, un plomizo digamos, no como ven allí eh, Vamos a ir, a ver, eh, ponete las, las imágenes todas Bajase abajo, casi al final tenemos, a ver un poquito más, anda bajando A ver si lo encontramos completo al vidrio, una imagen más abajo, por favor Allí, mira, esta, sí, por favor Ahí está, ¿no? Esta es la parte de atrás del vidrio, ¿no? Aquí lo vemos cómo se, se espeja, digamos, ¿no? O sea, lo que estaba en la izquierda aparece a la derecha, y aquí estamos viendo a través del vidrio, pero desde la parte de atrás. Eh, acércate un poquito, Carlos, a ver si se puede... Así va, lo que vamos a ver entonces es que el vidrio es completamente gris, excepto los... ven, aquí la, la zona de la novia, todo es en un gris plomizo, porque la gran mayoría está hecho con plomo, eh, baja por favor abajo, un poquito más Ahí lo, lo único que vemos con un poquito de color son los, los tamices Acércate un poquito porfi ahí ¿No? Apenitas un poquito de color marrón tierra Que son estos tamices, estos triangulitos que hay ahí No sé si los ven Eso es Apenitas que se ve por transparencia Porque está hecho con tierra, con polvo, polvo eh, que se fue juntando, digamos, y que Tuyan fue fijando, digamos. Es lo único que se ve eh, con color, el resto es todo gris y es toda una gran espalda eh, que muestra, bueno, la técnica, ¿no? Específicamente de cómo ha sido hecho todo esto, que, bueno, tiene distintos tipos de, de formatos, digamos, en esa técnica, pero eh, básicamente está hecha así, ¿no? Con, con este, con plomo, con eh, pigmentos y con tierra, con polvo. Eh, y con algunos tipos no de, de pinturas digamos que eh, luego fueron reemplazadas porque se habían en, el, en la primera etapa de, del vidrio duchamp las puso pero luego se un poco que se destinieron vamos a decirlo para decirlo así en criollo y duchamp lo fue eh, cambiando no de nuevo por lo fue reemplazando por este tipo de, de materiales más duraderos eh, bueno, a ver, volvamos, eh, volvete, Carlos, por favor, a las imágenes generales, vamos a ver si podemos ver, allí, mira, por ejemplo, ahí abrite estas, estas eh, que están ahí, estas, abrir desde la primera, no sé si alcanzan a ver allí, bueno, estas son todas fotos que fui sacando de distintas formas para tratar de, de captar ¿no? las, las letras, ahí, bueno, no se ve bien, pero en las fotos lo van a poder ver bien, los textos, ¿no? De lo que dice, esto es lo que dice la parte de atrás, eh, es, bueno, está el nombre, ¿no? De la, de, la, de la obra, que es La novia desnudada por sus solteros, e incluso anda pasando, Carlos, a ver si podemos ir viendo que alguna haga un poquito más de foco. Ahí dice, el, eh, ahí está el título, Marcel Duchamp, y acá dice inacabado. Re, eh, inacabado, restaura, no, eh, la primera es eh, el año que está, a ver. Inactive. A ver, voy pasando, entonces. Pensé que ahí se leía. ¿Por no me dejaban? A ver, ahí está. A ver, si esa si lo podemos ampliar un poquito. ¿Ese ¿No? es el título? Marcel Duchamp, el año 1915-1923. Sí. Inactivé. Sí. Café sí. 1931, repare 1936. Entonces, cuando queda cuando queda, eh, cuando lo deja inacabado, cuando luego se rompe, y luego cuando se repara. ¿no? Están los años de los del de el proceso, digamos. ¿no? Esto figura en la parte de atrás, el, eh, escrito sobre el molinillo, que miren el aspecto que tiene el molinillo que es esta especie de mancha, ¿no? de forma, de color gris, y que por delante, a ver, eh, volvete por favor, Carlos, a las, a las imágenes, sube un poquito para arriba, un poquito más, por favor, vamos a buscar el molinillo, más, más, más, arriba, porque eso todavía es la parte de atrás, un poquito, por favor, arriba, ahí, mira, este es el molinillo por la parte del frente, ¿no? o sea, esto es lo que por detrás es de ese gris, y que está escrito ¿no? con todos estos datos. Entonces, tenemos una pintura con una, un frente y un fondo. ¿no? Bueno, viajar entonces a, a Filadelfia lo que tenía era esto, ver esto. ¿no? Y para mí fue muy importante poder verlo, y es muy importante poder contárselos, y para nosotros es importante tocar este tema. ¿Por qué? Primero que nada porque hay una intención de Duchamp, que, está, que se trabajó durante muchísimos años, ¿no? Y que eh, fue un trabajo muy eh, tedioso, incluso hasta la restauración que Carmen, Carmen Cachín eh, nos decía, ¿no? Eh, la otra vez algo muy hermoso, ¿no? Que era que Duchamp con tanto amor restauró el, su vidrio, ¿no? Que este vidrio, se, bueno, fue a una exposición y cuando volvió... Eh, a su lugar, digamos, donde, donde estaba eh, en la casa de la coleccionista que lo tenía, en el, en el camión que lo trasladaba, sufre un golpe, no estaba bien embalado y se quiebra. ¿no? Este vidrio originalmente no tenía todas estas rajaduras, ¿no? Se quiebra y Duchamp dice: qué bien que se quebró. Va, busquemos una imagen, por fin, eh, Carlos, de frente de, de la totalidad del vidrio. Dice: se quiebra, ¿no? Allí, mira. Así es como está ahora, ¿no? Esta foto la tomé yo, así que esto es lo que se ve por lo menos hasta ahí. No sé si se alcanzan a ver las, las rajaduras, a ver si tenemos alguna otra, que se ve un poquito mejor. Um, pero bueno, ustedes ya, ya saben de qué va, ¿no? Esto es que las rajaduras lo que hacen es marcar ni más ni menos que la... Ascensión de este gas que se produce debajo Y que sube ¿no? hacia la novia y, la y estas rajaduras marcan ese camino de lo infraleve Extremadamente infraleve ¿no? Que es un gas producido por el deseo Y que sube, ahí está, mira Y que sube, ¿no? Lo que tenemos aquí, anda marcando por favor, Carlos Los moldes málicos, ¿no? Que están por eh, acá a la, a la izquierda, sería. Acá, a ver. ¿No nos deja abrirlo? A ver si lo podés abrir. Ahí está. Bueno, ahí tenemos estos moldes, estas figuras, ¿no? Que, que se ven como unas figuritas de, de humanos, eso ahí, ¿no? Estos son los moldes málicos, que son los que están produciendo el gas con algo que está ahí abajo, que es este molino, ¿no? que es algo que se está moviendo y que está moviendo esas especies de tijeras que están allá arriba y que, eh, bueno, se está moviendo ¿no? junto con este molinillo de chocolate que está ahí eh, y van generando un gas que va pasando por estos, eh, estos filtros, digamos, ¿no? que son estos conos y que va ascendiendo, no así tienen en el, en el otro extremo, fíjate, hay estos circulitos como estrellitas no que son... Eh, los oculistas, ¿no? Que van, bueno, permitiendo que este gas, entre todo este proceso, vaya subiendo. Pero esto en el vidrio era totalmente imaginario, ¿no? Era lo que la caja verde nos dice, ¿no? Y esto, bueno, es lo que yo estoy diciendo ahora, porque de esto hay miles de interpretaciones, ¿no? Si bien eh, siempre andan más o menos por lo mismo, pero bueno, varían en sus formas, ¿no? de, de cómo es este proceso en los detalles, digamos, ¿no? Varían los detalles. El punto es que este vidrio originalmente era liso, no, no había nada. Eh, entonces uno tenía que imaginarse, lo veamos por favor completo Carlos si es posible. Uno tenía que imaginarse ¿no? el vidrio, eh, este, este movimiento de este gas de abajo hacia arriba y luego la vuelta de arriba hacia abajo, porque dice que una vez que este proceso termina ¿no? con, los, eh, con la explosión, los disparos, que está por allá arriba, ya lo vamos a ver, baja nuevamente, ¿no? Se, digamos por, se, se descondensa y cae, ¿no? Esto, el, el, la ruptura, ¿no? Esta, estas, esto que se quebró, lo que hizo fue a armar este sistema, ¿no? Eh, mostrarlo, graficarlo, de alguna manera lo puso, ¿no? Plásticamente sobre el vidrio y eh, lo expresó, ¿no? Se expresó este movimiento a partir de estas eh, de estas rajaduras, ¿no? Por eso que a Duján, tanto que le gustó, y que dijo, no, esto se queda así, ¿no? Esto lo, lo vamos a restaurar, lo vamos a armar para que esto no se rompa, para que quede así para siempre, y eh, le vamos a dar el valor que tiene, ¿no? De que el azar vino a completar, esta parte de la novia desnudada por sus solteros incluso ¿no? que es el vidrio el azar de un golpe de una mala este, posición de un mal embalaje generó ¿no? lo que le faltaba al vidrio que era alguna manera de indicar de un modo infraleve también cuál era ese movimiento ¿no? que tenía esta maquinaria que es este gran vidrio. bueno Ahí seguimos, pero quisiera que a ver si qué opinan, qué dicen, hagamos un random un poquito porque si no se pone muy clase. ¿Cómo van? Se va entendiendo algo de qué onda, qué dicen, Carmen, ¿qué decís? No, se te, no te escuchamos, Carmen. Okay. Coincido Ahí. con todo lo que van diciendo. Estaba muteada. Este, sí, eh, lo que yo ignoraba era la parte de atrás, con esas inscripciones que son manuscritas por él. Manuscritas. Eh, eso, eso no lo conocía, así que es nuevo para mí. No, pues, ok. eh, estas inscripciones no también figuran y que es el lugar más oficial donde se las puede encontrar, pero con una sola foto, ¿no? y que es, si bien completa, porque muestra todo y lo muestra con, con este detalle que lo acabamos de ver, un poco más en foco y se ve mejor. Eh, es en el libro de. Eh, en la compilación de toda la obra, ¿no? En esto que se llama La obra completa de Marcel Duchamp, un libro de mil páginas que también les hemos pasado, ¿no? Que es edición de Schwartz, una Biblia enorme que si te paras, mm. Carlos, lo traes, pero te va a voltear, porque es un pedazo de libro, así como un ladrillo gigantesco. Ahí está, ¿no? Este, ¿no? Que es un, un libro publicado. Eh, editado y publicado ¿no? eh, bajo la colaboración de Marcel Duchamp en alguna época en que todavía no era Schwarz el editor, pero que eh, se, se produjeron varios libros de la obra completa de Duchamp en, en vida de Duchamp. ¿no? Hay varios libros que aparecieron, ahí los vamos a ver también en la cuando veamos le, el Museo de Frankfurt, vamos a ver que ahí eh, había un, una vitrina llena de libros así impresionantes acerca de Duchamp y están los primeros libros ¿no? que hablan justamente de en, en todavía eh, Duchamp vivo, ¿no? eh, de recopilaciones completas de su obra. ¿Por qué? ¿Por qué era posible hablar de la recopilación completa de la obra de Duchamp Piana en, en, aún? estando Duchamp vivo, porque Duchamp había dicho que había dejado de producir arte, ¿no? Entonces, como había dejado de producir arte, se podía compilar todo lo que había hecho, porque ya no iba a producir más, entonces, en vida era posible tener una obra completa. Pasa que, bueno, eso no era real, Duchamp seguía produciendo muchas cosas, y además estaba produciendo su obra secreta, ¿no? El gran hackeo a esa propia idea, a esa propia noción que fue la, la Etandone, ¿no? una obra secreta que nadie conoció hasta después de que Duchamp murió. Esta parte del vidrio de atrás entonces aparece en este en este, Obras Completas, ¿no? que es eh, un, un libro publicado por Schwartz, por Arturo Schwartz, que es eh, quien en, a final de, de la vida de Duchamp eh, oficia como su galerista, un galerista italiano que eh, va a ser uno de los primeros, ¿no? un pionero, en comprender la obra d'Ussampiana para el mercado del arte. Y eh, en ese sentido, ¿no? comprender tanto de entenderla como también de empezar a armarla, a moverla y a distribuirla, a manejarla ¿no? en términos de sistema y de mercado. Eh, hasta ese momento la obra d'Ussampiana había sido una obra muy poco vendible en un punto, y si bien se habían hecho muchas cosas, Duchamp era muy hacker del sistema y del mercado, entonces no era fácil este, generar valor de mercado para su obra, por ejemplo, porque Duchamp eh, firmaba un montón de cosas este, haciendo las obras de él, este, cosas que, les hace, que le acercaban. Por ejemplo, el caso, uno de los casos más famosos y que es muy divertido, es el caso de de Robert Rauschenberg el pintor que había comprado uno de los este, perche, de los botelleros que es uno de los este, ready Mates de de, mates de Duchamp no que es un una, una especie de aparatito, ¿no? eh, que es un, una especie de pinchudo eh, metálico en el que se secaban las botellas en la época en que las botellas, eh, por ejemplo, de vino, de leche, eh, eran eh, retornables, ¿no? o sea, uno para comprar leche o para comprar vino iba a la tienda con una botella vacía y a granel se lo llenaban, digamos, ¿no? entonces después se lavaban las botellas, se secaban, en unos eh, secaderos, ¿no? De secadores de botella, y estos secadores de botella, uno de ellos es un eh, famoso ready-made de Duchamp, y eh, la gente compraba un secador igual, ¿no? que se vendía en una tienda en París, pero también se vendían en Nueva York, en distintos lugares, y luego, este, cuando se encontraban con Duchamp, le pedía que los, se los firmara, ¿no? que se los hiciera un Duchamp y Duchamp nunca se negaba, ¿no? Entonces hay decenas de estos reading mates, ¿no? Porque Duchamp no tenía el más mínimo problema de firmarlo y de hacer anotaciones en el momento en que se firmaba, ¿no? Por ejemplo, el de el de Robin rausenberg dice eh, originalmente esto tenía un texto, pero ahora no me acuerdo cuál es Marcel Duchamp, ¿no? Y así, ¿no? <risa> Iba generando este copia de copia de copia de copia. Y de hecho hasta hoy eh, se tiene ¿no? una noción de más o menos cuántos hay, pero siempre siguen apareciendo, ¿no? Y es muy difícil además saber si son reales o no, si es falso o no, porque, eh, bueno, eh, Duchamp justamente hackeaba un poco esto, ¿no? Que eh, hablábamos respecto a la autoría, ¿no? Hackeaba todos esos sistemas, todas esas posibilidades, y en ello, bueno, permitía, ¿no? que todo esto no funcionara a nivel eh, de mercado del arte, ¿no? porque el original, o dicho incluso la copia del original, era algo que nunca se sabía bien este, hasta dónde llegaba. ¿no? Schwartz eh, es el primer galerista que a esto lo ve como un negocio y empieza a generar copias autorizadas por Duchamp, genera de los ready por ejemplo, ocho copias de cada una, eh, y de ciertas cosas va generando ¿no? copias autorizadas por Duchamp, sobre, ya en el final de los años 60, cerquita de la muerte de Duchamp, y luego... Eh, va a compilar de los distintos, luego de muerto Duchamp, va a compilar de los distintos tipos de eh, libros ¿no? que trataban la obra completa, va a compilar la mayoría de lo que se encontró hasta más o menos los años 2000 de la obra duchampiana, y van a irse publicando ¿no? versiones de este libro de la obra completa de Duchamp, de Schwarz. ¿no? Es una... Un, sí... Adelante, por favor. Me ocurre pensar esto de, de que el virus que es transparente tiene un atrás? Que vemos pero no vemos, que sabemos pero que no sabemos, y que entonces eh, es como si eso fuera el, el anuncio de la última hora que dejó para que venimos después de 15 años de muerto. Bueno, en algún sí, punto parecido, sí. Pero a que no veo. Porque si no está el agujerito y no me acerco al agujerito y voy al costadito, como decía eh, la tricia esta que está aquí disparadita, mi amiga que decía esto, ¿no? Que apareció con. ¿No? La... ¿Ah? ¿Cómo es esto? Ahora se si me, si me. Nada, ahí no. dice la, la, la, la unión, ¿no? Como, es que, que, como si hubiera sido algo que él estuvo elaborando durante 20 años. Toda su vida, en realidad. Sí, ahí, ahí vamos con esto. Patricia. Eh, la caja a mí eh, me llevó a, a las películas de Buñuel. No sé si ha, han visto, bueno, y ahora ahí buscando un poco, eh, yo estuve como en un simposio, en un sinoforo donde vimos varias películas de Buñuel, y él trae constantemente en las películas una caja, parece como una caja, o una mujer que trae la caja, y como esto de la caja misteriosa, y ahora, buscando un poco más, este, me lleva como a, a, me enlaza con el, con el manifiesto surrealista, donde Bretón como que parece que escribe eh, algo como una noción como del hombre como caja. Y dice, eh, no sé qué, ofreciéndole una llave que puede abrir para siempre esta caja de mil fondos llamada hombre. Y no, bueno, yo no, no, no vi la obra, ni la caja, ni el vidrio, pero me lleva a pensar que quizás el vidrio, la parte de atrás, es como un doble fondo también. No, no lo sé, pero como que hay ahí como una cuestión de misterio que hay una forma de accederle, este, igual puede pasar desapercibido si uno no sigue como... Mirándolo, ¿no? Por distintos lados Y como ahí como una conexión también Y también como un enlace o algo Un código de, de, de, de surrealista, ¿no? No, no, no sé Cómo me llevó a eso Sí Creo que, que, que otra vez, ¿no? Esto de De que los binarios con Duchamp No funcionan, ¿no? O sea, funcionan como punto de partida Pero luego eh, lo que posibilitan es inmediatamente transversalizar, ¿no? O sea, que, que Duchamp todo el tiempo está transversalizando, no se queda en una posición, y de hecho tampoco se queda sobre sus propios dichos, ¿no? O sea, eh, juega a, a, a transversalizar constantemente incluso sus afirmaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que este es el gran asunto para acercarnos a Duchamp en todas estas cuestiones también, ¿no? O, o podríamos decir incluso, ¿no? Como bien eh, gustaba decir a Duchamp, que ese incluso no, no es solamente un también, sino es justamente una transversalidad del también, ¿no? Porque un incluso no es ni un sí ni un no, ¿no? Es una transversalidad de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de la novia desnudada por sus solteros, incluso, ¿no? Incluso qué? O sea, es siempre transversalidad. Entonces, acercarnos a Duchamp, transversalidad incluso, ¿no? Y esa transversalidad, sí, Elena. Elena, sí. Que sí, me encanta, me encanta eso. La transversalidad incluso, como que, bueno, ¿Ah? a pesar de que es transversal, además te, hago, te meto en incluso. Como para romper tu... Siempre, El incluso, ¿no? Siempre incluso que además en, en, en el origen, ¿no? Que es el mem, luego podríamos hablar también de eso, ¿no? Se va a hacer largo ahora la para ir por ahí, pero es muy interesante porque el mem en francés y en, en inglés se usa el even, es eh, para estos otros idiomas, ¿no? Mucho más complejo todavía que para nosotros, ¿no? porque eh, se da mucha más ambigüedad y mucha más transversalidad en esas palabras en el francés y en el inglés que en el español, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos sinónimos, entre comillas, ¿no? Para hablar de este tipo de cosas, y en el francés y en el inglés no, entonces son palabras que conceptualmente acumulan mucho tipo de significado, ¿no? Y significados que son muy contradictorios, muy... Eh, Compatibles, incompatibles eh, eh, Que colaboran unos con otros Pero a la vez se tensionan unos con otros En fin, ¿no? Etcétera O sea, el men y el even Que es, lo traducimos nosotros como incluso es, es una manera conceptual, ¿no? De justamente nombrar esta mm, transversalidad Complejísima Que es... Eh, esencialmente Duchamp, ¿no? Leo algunos sinónimos de Iben o sea. en inglés. Sí. Dice, bueno, incluso, aún, hasta, igualar, nivelar, emparejar, allanar, uniforme, par, igual, constante, nivelado, liso, ecuánime, llano, a nivel equitativo, apacible, imperturbable. Miren lo que es el Iben, ¿no? <risa> el incluso en inglés, que... Eh, Volvamos al término, ¿no? En, en, en relación al, al título. O sea, es una obra que lleva por título La novia desnudada por sus solteros, incluso. Pero este incluso le, lo podemos poner como todas estas palabras, ¿no? Porque Iben es todo esto. Claramente, ¿no? Iben significa más uno que otro, pero eh, refiere a todo esto que acaba de leer Carlos, ¿no? Entonces... Sí. ¿no? Yo, no, porque me, me estaba borboteando. Borbo ¿no? Que es que me encontré un gesto dujampiano, que es, yo no sé de dónde lo saqué, pero me parece que es eso. Y en una época este, que estuve, estuve participando en un proceso colaborativo de, de, de, de confeccionar un libro artesanal, entonces teníamos determinadas páginas, cada uno de los, de los artistas que íbamos a participar, que éramos cuatro, y a mí se me ocurrió que en una de las cinco páginas que me páginas que a mí me tocaban, iba a dejar una hoja en blanco. Entonces en esa hoja en blanco le puse espacio para co o, o espacio de co-construcción o oh, no. Puse... Oh, no. Y entonces empecé a hacer, tipo, a usarle el o oh, no. Entonces me parece que es como un gesto de Duchampiano, como de por ahí, o oh, no. Y como, ¿por dónde entonces? Como que abre un montón, ¿no? Bueno, y el o oh, no, entonces, ¿por dónde? No, me, como que me, me lleva por ahí el Iben. Sí. Claro, es que es, es esto, ¿no? O sea, ahí tenés otra, otra posibilidad, ¿no? Del Iben. Eh, a ver qué, qué estoy haciendo aquí un momento que... Ahí, ahí, hay... ahí canta en compartir? francés. Ah, a ver. Mem. A ver. Mem dice a mismo o a misma. Pronombre, le, la. el la, mismo o misma. Adverbio, incluso, hasta. Hasta. Se son, se parol, son sus mismas para, palabras. Se la, a precisamente estas, ni siquiera, lloró. La botella misma, a la po, amem, la po, junto a la piel. Etre, amen, de fer, estar en condiciones de hacer, bueno, y sigue. Sí, ¿no? Sí, adelante Elena, por favor. Cara seca transparente. ¿Es eso? Es exactamente eso. Lo mismo que hablábamos la otra vez, ¿no? Claro, claro, qué bárbaro. Cara seca en el medio, o sea, la transición me encanta. La me encanta. Claro, y fíjense que esto es lo que también nos propone Duchamp en torno a esta apreciación y acercamiento, ¿no? que también es la herramienta que tenemos de Duchamp para este tiempo, ¿no? Porque este tiempo es un tiempo en el que tenemos también todo este juego, ¿no? De transparencias, superposiciones y demás, mínimamente eh, sucediendo a la misma vez en nuestra realidad y la virtualidad, ¿no? O sea, nosotros estamos siendo por fuera de la pantalla, en la realidad de cada uno en su casa, en su contexto, con el calor, frío, o lo que sea que hace, ¿no? con el, o los aromas, ¿no? con lo que ven por fuera de lo que nosotros estamos viendo de ustedes, por ¿no? todos los sentidos activados en términos de lo que podemos todavía entendernos como la realidad, pero a su vez también estamos siendo del mismo modo reales, simultáneamente aquí adentro, ¿no? Que esto somos también nosotros, aunque no seamos esos reales, ¿no? Somos estos virtuales. Esa cara seca, ¿no? que Duchamp planteó, ¿no? también incluso podríamos decirse, ¿no? Y, y el incluso viene bien ahí. Incluso ¿no? como una pantalla, porque también se ha hablado mucho del vidrio como una pantalla, ¿no? O sea, el gran vidrio como una pantalla, como una primera pantalla, ¿no? porque las pantallas son, son todas. son vidrios, ¿no? son cristales. El, el gran vidrio puede. Eh, eh. Elena, ¿estás escuchándonos? ¿Estás bien? Sí. Ah, perdón, perdón. Eh, el gran vidrio, ¿no? Como una pantalla, ¿no? Entonces esto este juego no bueno traerlo al presente también en torno a eso ¿no? traerlo también al presente en torno a esta simultaneidad y a esta eh, cuestión de lo infraleve no llevado también hasta ese punto hasta el punto de esa situación del MEM, no del eh, even del incluso no que es sino este, mejor, por lo menos para mí, ¿no? Fácil de entender internet si no es con un incluso, ¿no? ¿Qué son las redes sociales si no son un incluso? Uh, de, de todo, ¿no? Del todo. ¿Qué es en términos de deconstrucción este modo de comunicarnos, ¿no? En términos de post-verdad, de post-feedback, post, eh, de, de, de, de post ¿no? Et, etcétera, ¿no? qué es sino un even, ¿no? un men, un incluso. Duchamp busca esto, ¿no? en una época en que eh, no solamente él lo estaba planteando, ¿no? porque también tenemos más o menos en la misma época, unos años después en realidad, pero no tantos, el Manifiesto Blanco de Lucio Fontana, por ejemplo. No, no sé si le conocen, un, un texto precioso, si los hay, ¿no? escrito en Argentina, con sus alumnos, y que dice... Eh, les pedimos a las generaciones del futuro que, que, bueno, que hagan su trabajo con la luz a través de la transparencia y del cristal, ¿no? Y que es la pantalla, ¿no? O sea, Fontana y sus amigos estaban y sus alumnos, ¿no? Sus amigos, sus secuaces, ¿no? Sus, su gente hermosa estaban viéndolo ya también, ¿no? Sabían que iba a pasar, porque esto evidentemente estaba ya sucediendo como embrional, ¿no? En ese momento entonces también no cuando uno lee por ejemplo el manifiesto blanco uno encuentra el even no uno encuentra el incluso todo el tiempo no porque se está tratando de esto no de algo que está de manera binaria expreso para el entendimiento que siempre es binario propuesto para una comprensión a partir de ese eh, posible transversal, ¿no? Que es el even, que es el incluso. ¿no? Estaba buscando meme sí. en francés. Y es meme también. También, ¿no? Mira el meme, justo, ¿no? Pensaba en eso, que el meme tiene esta cosa del incluso que contiene la parte del todo y del. La parte del todo que no es eh, aquella idea, ¿no? De la síntesis. Sino que es la idea de la, del todo en la parte no Que no es la idea de la síntesis que deja afuera Cosas por poco trascendentes, digamos no Sino que lo incluye todo Es casi una epifanía no Una epifanía en, el, en una ¿no? De hecho el vidrio funciona un poco así no Funciona como una epifanía Hay algo que pasa ahí que es como un golpe, pum ¿no? Como, un, como esto, más que un golpe es como eso no Como un eh, chasquido se dice esto Es así, ¿verdad? Eh, sí eh, y, que, y que esto... Patricia Canero a todo esto, perdón ¿Nos estás escuchando o no? No Me parece que no Bueno, qué pena eh, el, esto, ¿no? como un chasquido como una tenés desactivado ¿Qué? el micrófono vos Fabio me parece que la podés activar a ver Porque me encantaría que puedas participar, Patricia, pero no sé qué está pasando. Ah, mira, ahí está activada y. No. Bueno, eh, no hemos tenido mucho éxito hoy con, el, con esto, pero porque está, están pasando cosas. Bueno, por algo será, sigamos. Eh, el vidrio, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? Porque cuando. También vale decir ¿no? que cuando llegué al, al museo Es muy impresionante ¿no? encontrarse finalmente con el vidrio Sobre todo porque además es extremadamente sutil ¿no? Porque es una obra este, enorme, gigante Porque tiene más de dos metros de altura Pero extremadamente sutil ¿no? es, es, una, es un nivel de, de poesía en la realización En la técnica, en lo que resulta ¿no? Que es... Este, <risa> ¿Nos lees los labios? No, no entiendo. No entiendo qué está haciendo, pero me encanta. Ah, no, nos está leyendo en el vivo, en inglés, en el inglés de traducción automática. <risa> ok, bueno, como sea, whatever. Me gusta. me gusta esa traducción? Me gusta, mejor, mejor, random, vale. Um... <risa> Eh, Acá le comparto la, el tamaño, más o menos. Sí, ahí va. A ver el tamaño del vidrio, ¿no? Miren ahí, este señor que estaba sacando fotos ese día, ¿no? Y que, bueno, también es parte de todo lo que pasa. O sea, el vidrio es eh, foco, ¿no? De todo tipo de, eh, de acciones, ¿no? La gente hace muchísimas cosas. Ese día que estuve, hubo varias cosas que se hicieron allí, ¿no? Porque, bueno, es también, eh, como decimos, ¿no? Una meca para cierto tipo de arte y también para cierto tipo de concepto eh, del arte contemporáneo, ¿no? Eh... ¿Estás viendo, Fabio? ¿Eh? Estoy viendo una pregunta. Sí, por favor. El frente, cuando vos lo ves, al fondo está esta, este gigante vidrio que da, la, sí. que da la entrada, ¿no? El hall del museo. Sí. Que vos, hay fotos donde vos ves que, que lo que está entrando, pero no da, ¿no da mucho reflejo para sacar fotos y eso? Sí, da mucho reflejo y se genera, mira, búscate ahí. Sí. Vamos a ver la, las fotos. Eh, al comienzo se generan unos, eh, esta ventana, digamos, ¿no? Que está detrás del vidrio, lo que hace es que deja pasar la luz del sol, ¿no? Y allí, mira, uno de estos primeros. Ahí, por ejemplo, eso. Eh, unos, unos para atrás. Andate unos más atrás, por favor. No miren, eh, genera estos reflejos, ¿no? Estas transparencias. Mándate uno más a ver si se ve aquí unas. No, a ver, hay unos donde se ve el. Bueno, mira, mostrar de nuevo el, eh, un poquito hacia arriba el, el general, ese, por favor, ¿no? Así vemos cómo se, está la, la ventana por detrás, ¿no? La ventana que además se complementaba originalmente por tres ventanas más, que hacían alusión a esto que está en la parte de arriba del vidrio, no sé si ven que es como una nube, y que tiene como tres pequeños cuadrados, ¿no? Estos tres cuadrados, fíjense, detrás del vidrio hay tres porciones blancas, divididas ¿no? con dos líneas, atrás, ba baja por favor, Carlos? Eh, eh, eh, ponelo eh, que se vea toda la imagen. Sin zoom, ahí está, sin zoom, y, y bájalo sin zoom, ahí está, ahí por favor. Ahí detrás del vidrio, en la parte de arriba, ven que hay eh, son en realidad tres eh, tipo blackouts que están tapando tres ventanas que hay detrás, ¿sí? Eso originalmente estaba abierto y eran tres ventanas que a Duchamp le eh, permitían relacionar esta nube que es este espacio ¿no? de, la, de la novia, allá arriba con estos tres cuadrados, relacionarlo con estas tres ventanas. Allí van a encontrar fotos, porque saqué muchas fotos, porque Duchamp habla mucho de eso, ¿no? de las ventanas, de otros elementos que hay en el techo, que son unas especies de florecillas eh, que están eh, puestas digamos en relación a la iluminación, eh, bueno, Duchamp hace, va componiendo ¿no? con todo esto El espacio que conforma este montaje estable no, eh, bueno, Por ahora, para siempre, en el Museo de Filadelfia ¿no? O sea, él va haciendo algo que luego Al final de los 80 Se empezó a denominar ¿no? como trabajo de sitio específico ¿no? Es decir, Duchamp no solamente que hace un montaje y no solamente que hace una curaduría, sino que además hace una instalación que, de características de sitio específico, ¿no? Un trabajo de sitio específico. ¿Y cómo es este trabajo de sitio específico de Duchamp? Bueno, como lo eran por lo menos a principios de los 80 hasta más o menos finales de los 90, ¿no? que fueron dos décadas de desarrollo del, del, del formato sitio específico en el arte, y que era que los artistas iban a la sala, analizaban todo lo que había en la sala, analizaban todos los detalles, accidentes y demás ¿no? que tenían las sala, como por ejemplo, alguna pequeña grieta en la pared, ventanas, cómo eran los pisos, cómo son las luces, por dónde entra el sol, por dónde eh, se refleja eh, si hay una sala contigua y entra luz por una puerta eh, Qué tipo de tamaño tiene Cuáles son las alturas, los anchos, los, las profundidades eh, Qué tipo de otros elementos hay Como por ejemplo picaportes eh, No sé, este, cómo se llaman las este, cajas de luz eh, Etcétera, etcétera, etcétera Un artista que algunos artistas ¿no? que trabajaran a sitio específico entre los 80 y los 90, generalmente ¿no? lo primero que hacía era estudiar todo esto que había en una sala, donde iba a hacer una muestra, y luego a partir de todos esos elementos, ¿no? que no solamente eran formales, sino también eran políticos, es decir, indican cosas, significan cosas, proponían ¿no? estos artistas, estos artistas, Proponía una obra, no obras que se llamaban, o que se denominaban obras de sitio específico No, Duchamp hace esto, Duchamp analiza todo lo que hay, analiza cómo es Y piensa, por ejemplo, en esa apertura, en esa ventana Piensa cómo va a entrar el sol, hace un estudio de Azimut, digamos Es decir, piensa no, cómo va a ir girando el, el rayo de sol que entre por el por la ventana y genera también al vidrio una posición no dentro de esto que marca un tiempo un tiempo que es un tiempo de reloj no uno estando así yo estuve muchas horas desde la mañana hasta la tarde y cada tanto volvía a la sala porque me iba yendo a seguir, ver el, a seguir viendo el museo y volvía para seguir viendo cómo iba pasando esto con el sol. Y realmente es súper interesante porque Duchamp va proyectando al vidrio sobre el, el, la sombra, va atravesando la luz que entra por la ventana y que, uno, que a mí me aterra, porque digo, esta luz está quemando este, esta obra, ¿no? Digo, por Dios, ¿cómo puede ser que se nos ocurra dejar que la luz del sol esté pegando al gran vidrio, no? Pero es parte del juego, ¿no? Entra la luz, atraviesa el vidrio, y proyecta lo que en ese atravesar se encuentra. Entonces es un, también es una especie de diapositiva gigantesca, digamos, ¿no? de film. ¿Es parte y, de la energía del gran vidrio o no? Sí, claro, porque es parte de todo el juego del movimiento, ¿no? Duchamp habla mucho de eso, por eso también es que el tema de la sombra, ¿no? Es algo que Duchamp trabaja desde el primer momento, por ejemplo, con los Readmade, ¿no? Los Readmade oh, eh, arrojan distintos tipos de sombra y esas sombras generan distintos tipos de formas y esas formas generan distintos tipos de interpretaciones de lo que originalmente puede ser un perchero de sombreros, pero que cuando la sombra arrojada contra una esquina de la pared eh, nos muestra, ¿no? parece una araña. ¿no? entonces Un perchero que se transforma en una araña. Este juego con la sombra es el juego que Duchamp está haciendo todo el tiempo con todas las cosas. Otra vez, even. ¿No? Otra vez, mem, otra vez, incluso, ¿no? Es un perchero, eh, es una araña, incluso, es un mijitorio es alguna otra cosa, incluso, ¿no? Es el gran vidrio, pero es otras cosas, incluso, ¿no? El movimiento del sol es algo que también él había trabajado mucho con respecto a la luz en general, digamos, ¿no? y también con respecto a su necesidad del movimiento y de todo lo que hizo eh, en relación al cine, ¿no? pero también con la fotografía. Bueno, es muy, muy complejo todo eso, pero vale decirlo porque vale al, al universo de ullampiano. ¿no? La luz y todos estos juegos de sombra y de arrojar, de transparentar, proyectando, es algo muy duchampiano, ¿no? y en el vidrio está hecho, ¿no? está esto produciéndose ahí, entonces esta, este viaje también tenía esa, esa función, ¿no? de ver estas cosas que pasan ahí, y que pocas veces están registradas, o pocas veces se habla de esto, ¿no? por lo menos yo no tengo tanta noción, tal vez podamos conocer otros materiales, ustedes conozcan, podamos descubrir otros que no, no hemos leído nosotros, o no, Tal vez sí, pero en general, ¿no? En general, con los repasos, ¿no? Como la otra vez que decíamos, a ver, cómo hacemos una base que, a la que podamos acceder todos, ¿no? De una manera sencilla y decir, bueno, vamos a leer cinco libros y vamos a tener una noción de Duchamp. Estas cosas, en esos cinco libros, por lo general nunca se hablan, ¿no? No se hablan, no se muestran. Y si se dicen, se dicen desde un lugar tradicional, buscando, ¿no? cierto tipo de emparejamiento con los sistemas de los cuales Duchamp se quiso ir. Por ejemplo, autoría, ¿no? O sea, buscan emparejarlo con la autoría, buscan emparejarlo con la plástica, buscan emparejarlo con la pintura, ¿no? Entonces, la sombra arrojada también es pintura, ¿no? En Duchamp no. Es incluso, ¿no? Even. ¿No? Algo, pero no es pintura. El, la proyección es cine, no. Even, ¿no? Este juego en el gran vidrio está y en, en, en, en, en el Museo de Filadelfia está también sucediendo de una manera que van controlando, ¿no? O sea, ahí volvemos a lo mismo. Cuando estaba el vidrio originalmente puesto por Duchamp las transparencias generaban otras cosas que hoy no, porque se han movido cosas, porque Duchamp decía que a través del vidrio, mirando desde atrás hacia adelante, o sea, mirando uno la sala con el vidrio delante, espalda, me paro, ¿no? En la espalda tengo la ventana, estoy yo, el vidrio, y delante del vidrio tenemos pinturas como desnudo bajando eh, la escalera, ¿no? una escalera, una pintura cubista, tenemos otra pintura cubista como el rey y la reina atravesado por formas veloces, bueno, varias pinturas cubistas, ¿no? cuando uno las ve a través de las rajaduras del vidrio, uno encuentra las formas cubistas, ¿no? también en relación con las rajaduras del vidrio, y entonces se pone en relación algo que en el cubismo en general no estaba dicho, pero es lo infraleve que Duchamp manifestó en sus pinturas, por eso nunca fueron literalmente cubistas, aunque de forma sí parecían cubistas, desnudo bajando una escalera, es una pintura que evidentemente en la, en la forma, en la plástica es cubista, pero no es cubista porque lo que está manifestando es un movimiento, pero tampoco es futurista, porque no tiene el movimiento ¿no? en torno a un principio y un fin, como lo tienen las pinturas futuristas, ¿no? o como lo plantea el futurismo, digamos. sino que es un continuo mental de proceso deductivo. digamos. ¿no? Todo esto se ve a través del vidrio y de las rajaduras, es decir, hay, hay todo un contexto que el vidrio como centro va marcando ¿no? para las visuales que se van generando. Sí. Ah, pensé que, que Carmen querías decir algo. Eh, Yo tengo interés a ver cómo te fuiste a la de Tandoné. Vale. Okay. Eh, allí busquemos, busquemos después esta foto que me gustaría que veamos esto un poquito, de, de cómo es el, estas transparencias a ver si se logra ver aquí. Ah, bueno. ¿Te las eh, comparto? Sí, a ver si lo vemos. Igual después lo van a poder encontrar allí en, la, en las fotos, pero para que veamos... A ver si se si se alcanza a ver baja un poquito vamos bajando a ver si vemos desde la parte de atrás bueno esto ahora empieza a ser toda la parte de atrás no ahí estamos viendo todos estos grises no que son la parte de atrás y aquí a ver un poquito espérame un segundo sube un poquito por favor Aquí ya empezamos a ver, ven, las pinturas que se ven del otro lado. Lo que pasa, a ver, baja, seguí subiendo un poquito, por favor. Ahí, a okay. eh, donde tenés eh, ahí, por favor, sí. Vamos a hacer clic ahí, vamos a ir viendo a ver si se. Pasa que no se va a alcanzar a ver por la definición. Pero ven, miren. ¿No? Allí miren. Esa, trata de ampliar un poquito ahí, Carlos, a ver si logramos un poquito más de, de contraste y de definición. ¿No? O sea, bueno, no se ve nada aquí, pero lo van a ver mejor en, la, en las fotos, eh, que tienen más definición. Eh, pero ahí se ve, espacio... ahí se ve la, el desnudo bajando en la escalera. ¿No? Toma el mismo Pásate movimiento el... vidrio, ¿no? Con el mismo movimiento, ¿no? Con esto infraleve que Duchamp trabaja a través de la transparencia en el espacio, ¿no? Como, como una, un montaje, ¿no? Mira ahí. Esta, por favor. Esta a mí me encanta. ¿No? O sea, como... Como también ¿no? nos, da, nos da la idea de que en su cabeza todo esto estaba funcionando como un sistema, ¿no? como un sistema eh, discursivo en torno al lenguaje, que eh, va mucho más allá de cada una de las definiciones. ¿no? Cada cosa es en sí misma, pero todo... Es una enorme maquinaria. Esta sala, lo que uno puede ver finalmente, es que es una enorme maquinaria, ¿no? Porque está jugando eh, este asunto de la luz del sol. A ver, volvamos a ver si podemos ver cuando entra el sol, que tengo algunas, hay algunas fotos, a ver. Bajemos un poquito más, vamos a ver si no están más abajo. Eh, sí. Seguí bajando, por favor, Carlos. Vamos a buscar a ver si hay alguna de, en la que se proyecta el sol. A través del vidrio. Baja más, por favor. Más. Um, aquí nos estamos yendo de la sala, en realidad. Este es Letandone. Eh, no, pero baja más, baja más, porque después del Letandone hay más del vidrio. Baja más, por favor. Aquí. Ahí, mira. Acá tenemos la, algunas del sol. A ver. Aquí ya empieza, ¿no? A, a, a acercarse el sol. Anda pasando estas, por favor. Y ahí llegó Charo. Hola, Charo. Eh, esto, ¿no? De que de, de, el vidrio es un, toda esta sala, ¿no? Un poco también, creo que lo digo, en el... En el eh, en el podcast, pero ahora que no lo recuerdo, díganme ustedes si lo digo o no, porque eso no me acuerdo. Eh, pero esta sala funciona como una, la, la, una especie de, de torre de un reloj, me imaginaba yo, ¿no? Como. ¿Lo digo? ¿Lo digo en el, en el podcast? No me acuerdo. ¿Sí, Carlos? Sí, hablas como, ¿Sí? como que el espacio, junto con las pinturas, arman como una. Una, torre, pero... una sala de máquinas, ¿no? Es una enorme sala de máquinas donde todo esto está funcionando en ese sentido, en una especie mental de movimiento continuo, donde todo está trabajándose en la misma lógica del de MEM, del incluso que trabaja Duchamp el gran vidrio, ¿no? El gran vidrio definitivamente es, es, la, es una de las grandes matrix de Duchamp. ¿no? O sea, uno, uno acercándose al gran vidrio, conociéndolo ¿no? y, y, y estudiándolo, en todo caso, si fuera el interés de uno, pues creo que ahí tiene la gran matrix. ¿no? El resto todo más o menos siempre va a andar de alguna manera bajo ese tipo de lógica de pensamiento. ¿no? Luego, claramente hay mucha obra de Duchamp, que no trabaja con lo mismo, pero que en la lógica volumétrica anda más o menos por ahí. ¿no? Bueno, luego de esto, a ver, pero primero abro por las dudas, ¿tienen ganas de decir algo o opinar? A ver cómo vamos, chiquis, ¿qué dicen? Pati, vos habías hablado al principio de, del viaje, que te fueron las fisuras. Sí, pero no, o sea, no conecta con lo que estamos ahora hablando, igual está todo conectado, pero. Bueno, randomicen un poco, a ver, random un poco, ¿qué les parece? Para no hablar yo todo, todo, todo el rato. Vos que random, random, random, que además es un ¿cómo es? un, ¿Cómo dijimos? Este, que, no, que no iba a aparecer hoy. Que no iba a aparecer hoy. Dijimos que no iba a aparecer, pero va a aparecer igual. A ver qué no vemos, subirlo un poco. No, ¿Qué te es te eso? Ego. Ah, en te anterior. ¿Qué, qué lindo eso. ¿Qué es eso? Es? Ciudades vacuas. Es ¿Eso? Sí, es? exacto. Ah. El no. ¿Es un ¿Es un obelisco dentro de un frasco? Sí. Eh, nada, ¿vos me a hablar a vos? Y, y nada, les cuento poco, bueno, es, la, es, la, es lo que estoy haciendo, la obra que estoy haciendo, pero es, esto me lo asocio, lo asocio a esto que hace él, ¿no? Porque, eh, porque le de vuelta lo mismo, es, eh, es, como, es como el infraleve, como esta cosa de, bueno, lo brisco dentro de un frasco y el frasco dentro del mar y el mar que se lleva el frasco y, y el frasco después se cae en la tierra y se hunde y en, en las profundidades del... Esta quise mostrar porque eh, es de vuelta un, eh, ¿cómo si no me sale la palabra, como la máscara, un, eh, un, otro yo. Como ¿El el rey? Rey, sí. Pero bueno, la quise traer por eso, por eso le pedí a mi marido que, que me la traiga, porque bueno, es un poco, me parece, por eso me, me gusta Dushan, ¿no? Estuve eh, Para trabajar mañana, lo que estuve haciendo es estudiar un poco los ready-made. Eh, con el libro de Ramírez y, y viendo esto, ¿no? porque me parece que, que el concepto, eh, yo no sé, me siento tan identificada con él a partir de, de, este, de este seminario, de esta, esta residencia, ¿no? porque por ahí no lo tenía tan presente. Pero quería mostrar, porque me gustó. Me encanta. <risa> me encanta esto de, de, de, de adentro, adentro de un vidrio, ¿no? También otra vez claro. eso, ¿no? Claro, Entonces, además sí. está la transparencia. Pero además el libro, no que es un espacio, en el caso de un frasco, es un espacio que no tiene percepción como tal, no porque uno lo ve como que estuviera flotando, ¿no? claro. pero está dentro de un espacio, ¿no? en este caso, cerrado. De vuelta, toda una cosa, y yo cada vez que leyendo a Dushan, cada vez encuentro otra, otra cosa más adentro. Es bueno, eso. Perfecto. Chicas, ¿ustedes? Carmen, Patrick, ¿algo? Sí, a mí me gustó mucho, me anoté como muy cortito, ser cristal en esto del vidrio, como para llevarlo al plano personal. Y no hemos llegado a Frankfurt, pero tengo una amiga viviendo en Frankfurt hace dos meses y estoy pensando que capaz... este en esto de jugar con la cara cruz de la moneda y la transparencia, ¿puedo pensar algo para proponerle, para hacer, y el viaje, ¿no? Y el, el movimiento, para encontrarle una transparencia entre este punto que ya puede estar, eh, de alguna manera, conectándome a mí con Duchamp, o con una tierra, de alguna manera donde está Duchamp, y, y buscarle ahí alguna vuelta para jugar con eso. Pero no sé, porque, bueno, tendría que verlo, pero como que encontré como un punto de conexión donde puedo anclarme, este, conducio, conducio. no, más allá de, de este espacio, ¿no? Eh, y bueno, va por ahí, va por ahí. Tuve unos movimientos, esta, esta semana tuve unos movimientos así, con esto del viaje, que... Estuve como lavando muchas cosas, ¿no? Y ahora con el ser cristal me, también me ayuda como a entender eh, que todo un movimiento personal de liberación, que justo traía eso el otro día, que, con lo de las contracciones. Este, entonces siento que estuvo, <risa> estuvo pasando mucha agua, que, que fue como, no sé, limpiando, limpiando cosas. Así que... Eso puede bien, bien, perfecto. Eh, Carmen, ¿algo? ¿Seguimos? No, sigamos, sigamos. No tengo nada especial para decir, sino simplemente que bueno, que toda la obra de Duchamp es una gran constelación y todos, todas las obras como se hilan tienen algún, un, alguna relación unas con las otras. Eh, esa idea de maquinaria que funciona, eh, sí, la, la veo, la, la reconozco. En ese sentido, ¿no? bueno, decir que, que, el, que el Museo de Filadelfia, en torno a estas dos salas, en realidad son tres, porque hay una primera donde está la obra de los hermanos de Duchamp, junto con el Duchamp más... Este, más hermanado, ¿no? Que es el Duchamp pintor, previo a los reading-made. Y en esta, en esta pequeña sala, que es una sala, digamos, como muy angostita, pequeñita, hay una, una muestra, ¿no? Que va variando, se van moviendo también las, las obras, de eh, obras de los hermanos de Duchamp y del de propio Duchamp, ¿no? De su época de pintor antes de los Ridy eh, La gran ausencia es, es Susan, ¿no? que es su hermana, pero que bueno, eh, he visto y, y se puede ver allí en la, en la página del museo que tienen obra de Susan. Lo que pasa que eh, tal vez cuando fui justo no había, no pero bueno, vale decirlo por esta cuestión no de siempre que además, ¿no? Eh, un, es un gran error ¿no? nombrar a, a los hermanos de Duchamp como los hermanos de Duchamp, ¿no? porque son, este, art son artistas increíbles y no son solo los hermanos de Duchamp, ¿no? son artistas en sí mismos, son personas en sí mismas. ¿no? Yo vi en internet dibujos de Suzanne Duchamp eh, eróticos, tenía varios sí. dibujos eróticos. Suzanne es increíble. Que, que por favor mírenla y, y tiene además unas pinturas que son impresionantes de, de Por ejemplo, de lo adelantadas que estaban a su época ¿no? O sea, mezcla figuración con, con geometría Con distintas técnicas Se utiliza el espacio pictórico De una manera que es impresionante realmente Es, es buenísima, o sea, ¿no? es, es realmente alucinante pero es poco conocida, ¿no? Y en lo poco conocida que es, las pocas veces que se la nombra, es la hermana de Duchamp, ¿no? Tremendo. Bueno, cuestión es que esta sala que está allí, lo van a ver en las fotos también, hay un epígrafe que está indicada como la sala de los hermanos de Duchamp, ¿no? Bueno, podríamos decirles hermanes, ¿no? Porque para el inglés podría funcionar, no está hecho con esa intención, pero lo vamos a tratar de, este, de, de, de equilibrar un poco. ¿no? Eh, esta sala de las hermanas de Duchamp es por la que yo ingresé, se puede ingresar por distintos lugares, ¿no? hay dos ingresos específicamente, pero el recorrido natural te lleva por esa sala. La primera que uno ve, y de, de hecho es cronológico, ¿no? es esta primera etapa de Duchamp, del Duchamp pintor, eh, que es una sala bueno, que todavía mantiene ¿no? una estructura museológica común, ¿no? eh, tradicional, es una sala con pinturas colgadas, iluminadas de una manera eh, tradicional, puntual, con una luz también bastante general en la sala, nada de otro mundo, digamos, unas pinturas fabulosas, pero bastante tradicional, ¿no? la experiencia es de, una, de un espectador frente a, a la pintura. Luego, ¿no? cuando cruzamos o sea, la puerta y se entra a esta sala donde está el gran vidrio, bueno, esto es donde se transforma todo. ¿no? En esta sala encontramos pinturas de Duchamp, encontramos la caja verde, encontramos los remains más reconocidos, no están todos, pero están la gran mayoría, encontramos vitrinas con algunos objetos, con algunos documentos, y también encontramos algún tipo, digamos, de... Eh, otra intervención, ¿no? Eh, como puede ser eh, el nombre de la sala o alguna que otra cosita, digamos, que aparece por ahí. Ahí está, miren, este es el, el cartel de la sala, ¿no? De los hermanos Duchamp. No, te voy a decir, Fabio, está mal, porque de, de Duchamp Brothers debería haber dicho de Duchamp Siblings y agarraba. Eh, hermanos y hermanas sí, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de hermanos hablando, sí. Hay forma de salvarlos este, No lo podemos salvar No, y aparte mira, Jacques Villon, Raymond Duchamp Villon y Marcel Duchamp ¿no? Falta Susan Y bueno, también Madeleine y Billy, Porque en realidad eh, Las hermanas de Duchamp eran artistas También, ¿no? Bueno, cuestión Miren, esta, a ver um, no, esa, la anterior, es, esa es una pintura maravillosa. A ver, volvete, por favor. Es una pintura de Duchamp, de sus hermanas. Esta, es, esa, por favor, la otra. Esa. Es una pintura maravillosa. Esa como con recortes, es una cosa increíble. Esta es una pintura acerca de las hermanas de Duchamp. Se llama um, Madeleine y... Ay, ¿Cómo es el otro nombre de la otra hermana? Eh, y Susán, eh, quebradas, rotas, algo así, ¿no? Eh, rasgadas, algo así es el nombre. Madrena y Susán Rasgadas. Búsquenlo, está en, en, en la página de la, de la, del museo, está todo. Ahí también yo quería mostrar un poquito la página, y de paso se los digo, porque está bueno ver también todo lo que el museo tiene, ¿no? El museo tiene una colección enorme de obra de Duchamp que incluye muchísimas cosas, no solamente pinturas objetos y bueno algunas expresiones más tradicionales, digamos, no esculturas, ¿no? cosas que ellos por lo menos catalogan como esculturas, no, con los ready-made los catalogan como esculturas, por ejemplo sino que también el museo tiene muchísima documentación y tiene otros tipos de objetos, ¿no? Por ejemplo, eh, las revistas para las que Duchamp diseñaba las tapas, eh, que son, por ejemplo, revistas eh, o, o libros o compilatorios del surrealismo, eh, o, bueno, colaboraciones que Duchamp hacía desde para discos de música hasta eh, folletos de, de negocios, ¿no?, de... de de negocios de comercios, eh, tienes tarjetas personales, bueno, de, todo tipo de cosas que Duchamp hacía, ¿no? Es muy interesante, ahí, ahí te fuiste a algún otro lado, Carlos, porque esa no es la... Ahí está mostrando del museo en general. Pero es interesante, ¿no? Busquen en, en, el, en el, la página del Museo de Filadelfia, allí pueden buscar en el buscador Duchamp, y entonces se encuentran con eh, todo lo que... Eh, Ponen, mira, Marcel Duchamp, y ahí van a encontrarse todo lo que hay, ¿no? Es también interesante porque, bueno, eh, de Duchamp hay muchísimas cosas, pero, ven, miren, por ejemplo, ven, ahí están, hay algunas tapas, ¿no? Ahí este del Surrealist Intuition, el segundo, por ejemplo, abrí el segundo, Carlos, súbete un poquito, por favor. hay ese, ¿no? Creo que esto es en la tapa de un, de un libro de... A ver, para abajo, bajo un poquito más, a ver qué nos dice. Parece que es de Breton esto. Marcel Duchamp. Un poquito más abajo, por favor. Page Verbal well, Exhibition. Bueno, esto, por ejemplo, es la, el, un catálogo de exhibición en el que eh, Duchamp diseña la tapa, ¿no? Bueno, de esto hay muchísimo. Hay muchísimo. Esto en el Museo de Filadelfia solo se ve aquí, en la página, porque luego en, la, en las salas al estar funcionando como esta maquinaria, lo que está es la obra que Duchamp dejó allí, ¿no? y que no incluye nada de todo esto. Pero a esto lo vamos a ver, por ejemplo, en esta exposición Lado B que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, donde esta exposición se concentró en mostrar todo eso que no está dentro de lo canónico tradicional, que el Museo de Filadelfia, si bien nos propone un Duchamp súper, súper eh, si se quiere deconstruido de lo canónico porque si bien es una muestra bastante canónica, uno si presta atención y se dispone se va a encontrar adentro de una, de una, de un, una sala de máquinas no finalmente se encuentra dentro de una sala de máquina, y se siente eso, ¿no? Y lo digo más allá de mi fanatismo y más allá de, de, de, de lo que yo quiera o haya podido imaginar, ¿no? Realmente uno, estando allí y empezando a, em, empezando a tejer de acuerdo a lo que Duchamp fue indicando, ¿no? Fue dejando como señales, uno se encuentra finalmente con esa sala de máquina, ¿no? Yo lo que digo es que es una especie de sala de reloj, ¿no? como la sala de maquinaria de un reloj, supongamos, no sé, una torre de un reloj, ¿no? De una iglesia, el reloj, no sé, el Big Bang, eh, este, no sé, lo que sea, ¿no? Una torre de un reloj. Adentro, o sea, por fuera uno que ve, bueno, por fuera uno ve un reloj que funciona marcando la hora, pero cuando uno entra, ¿no? Estas salas, ¿no? Son de, claro, de engranajes, de poleas, de correas, hoy por hoy, ¿no? De un montón de cablerío de sistemas de, de luces que prenden y apagan, ¿no? De un montón de cosas que están funcionando, ¿no? Todas en conjunto para que esto dé la hora. ¿no? Esta hora que uno por fuera ve, no manifiesta por lo general el mecanismo, porque los relojes, excepto algunas excepciones, excepto muy poquísimas, ¿no? Podríamos hablar que son casos de arquitectura postmoderna, la gran mayoría de los relojes son opacos, las torres de reloj son opacas, uno ve el reloj pero no ve el interior, ¿no? No hay ventanas o si hay ventanas no se puede ver desde afuera cómo es ese interior. Uno después entra, ¿no? En una visita guiada y entra y ve cómo es, ¿no? Pero o se sube por una escalera de contrabando en una iglesia y ve cómo es el reloj, ¿no? Cómo es esa maquinaria por dentro. Esto es lo mismo. ¿Cuál es el reloj de esta sala? Letandone, ¿no? Esto es, es, es un poco al revés cómo funciona en esta lógica Pero que también Duchamp hablaba algo y que está muy bueno ¿no? Para entender también cómo funciona esta sala maquinaria ¿no? Y cuando voy diciendo todo esto, volvemos al punto Es una eh, obra de sitio específico Es decir, toda esta sala es una obra Duchampiana este viaje no es solamente a ver piezas, que también es para eso, ¿no? sino es también para entender que toda esta sala es una obra duchampiana que pocas veces también se nombra como tal, porque la historia del arte no hace hincapié ahí, ¿no? hace hincapié en las piezas, hace hincapié en el objeto, de hecho se para incluso, ¿no? y vuelvo a utilizarlo con buena intención, el vidrio de la caja verde, que si bien la pone al lado, o sea, en, en, en la sala está el vidrio, y al lado una vitrina con la caja verde, pero totalmente imposible de leer. ¿no? ¿Por qué? Porque está puesta en una vitrina donde los recortes están superpuestos, están exhibidos, digamos, como un objeto, pero sin la posibilidad de ser leído. A ver si lo podemos ver por ahí que por ahí hay una foto. Eh, entonces la caja verde está mostrada como objeto, pero no con su posibilidad de ser leída. ¿no? Mira, ahí está justo la luz. Bueno, vamos a ir viendo, subí por favor un poquito. Vamos, nos volvemos. Mira, ahí. Ahí. ¿no? Miren cómo, cómo atraviesa la luz. Pasa por favor, Carlos. anda pasando por favor para que ahí quería comentar ahí mira el reflejo mira. un reflejo oblicuo no porque no sí. está dándose proyectado si Ajá, no projecto. se vuelve ¿no? Bueno, o sea, lo que rebota del vidrio eso que rebota y por un lado pasa y por el otro lado rebota y se proyecta atrás no a ver si hay una más bueno a ver, encontremos ahora lo otro que estábamos buscando, que era la caja verde, que anda por ahí. La caja verde entonces, ¿no? Que está desmembrada de su función y que está mostrada como un objeto, ¿no? Está expuesta como un objeto. Ahí está la caja, ¿no? A ver, bueno, lo que pasa es que ahí, a ver si encontramos alguna... Bueno, ya, ya lo vamos a encontrar, sino bueno, también está ahí, ya lo van a ver. Uh -huh. eh, lo que importa es pensar ¿no? que el vidrio está ahí miren cómo va moviéndose el sol Esta es, este es una de las, de las posiciones de, de reloj ¿no? ahí se o sea, la... como... allí, allí está la caja ¿no? que está en una vitrina y que no se puede leer ¿no? digo no se puede leer porque por ejemplo en, la, en el museo de frankfurt la, la, la exposición planteaba un modo de leer no estaban puestas como están puestas en el museo de estudios de... Tocolmo, donde hay también una muestra acerca de Duchamp y donde existe una de las copias de gran vidrio autorizadas por Duchamp y firmadas como idénticas al original. Y aquí en el Museo de Estocolmo hay una serie de, de, este, de transparentes que se mueven, donde están todas las piezas, ¿no? todos los recortes, y uno puede ir pasándolos como una, como ojeando, ¿no? y leyendo y entrando ¿no? al vidrio a partir de leer la caja. ¿Eso en el Museo de Filadelfia? No. Sí, adelante, por favor. No, que me llama la atención si es un museo espe especialmente este, dedicado a Duchamp, que tenga tan mala curaduría. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá la gran pregunta es qué quiso hacer Duchamp con esto, ¿no? ¿Por qué Duchamp no... No. Eh, ¿Eso, eso, eso es una cosa ideada por él, o Duchamp. En realidad, la caja no estaba ahí originalmente, cuando ustedes vean las fotos, luego también ahí están en la, en la caja, ¿no? En el libro y también están en los otros libros. Van a encontrar eh, fotos de cómo originalmente Duchamp armó esa sala. Es, esa vitrina no estaba ahí. Y eso no funcionaba de ese modo, ¿no? Lo que, lo que dice Duchamp es que como, sí. Lo que dice Duchamp en una entrevista con Sweeney, por ejemplo, con, con un crítico, dice, no me interesa ya que la caja se pueda leer porque existe el libro, ¿no? Él, él quiso de algún modo hackear el poder del museo en determinar la caja como objeto museo, museificable, es decir, metido en una vitrina y que nadie lo puede tocar, ¿no? La caja además tiene muchísimas reproducciones porque es una caja que además se hizo, se reprodujo y se vendió, ¿no? O sea, se, se, hay muchísimas reproducciones de la caja, o sea, hay mucha gente que tuvo acceso a esa información, pero no en el museo, en el museo, ¿no? Entonces él dice, la... La, la caja, la, la podemos hackear, digamos, no dice esa palabra, pero la estoy usando yo, ¿no? De, de percepción de lo que dijo. La caja la podemos hackear a través del libro, ¿no? Porque el libro es masivo, el libro lo va a conseguir la gente y va a poder eh, sortear este espíritu de objetualizar por parte del museo esto que es una obra para leer no para mirar la caja verde no es para mirar es para leer ¿no? pero eso no sucedió porque el libro no tuvo tirada y no y desapareció de muy pronto no desapareció muy pronto de, de las librerías ¿no? que además nunca fue un libro masivo no pero se suponía que en la idea de duchamp y que era una idea no de esto también de la parte por el todo era que un libro que pudiera ser conseguido por las personas, pudiera ser también un modo de comunicación entre toda esta obra y el espectador, ¿no? El libro en torno a la parte por el todo también, ¿no? Pero bueno, eso no sucedió porque ese libro realmente no tiene, no, no existe, existe de muy pocas maneras y, eh, bueno, no, no, no es algo que sea finalmente accesible, ¿no? Bueno, pero no sé por qué estaba yo hablando de todo esto, a ver, ¿de qué, de qué iba? ¿Por qué había llegado hasta te acá? Vuelvo, ah, por el... Te vuelvo a un punto, que el... Que, ¿Cómo se llama? ¿Cómo habías puesto? Bueno, que toda la sala es una obra de sitio específico, pero ibas con la gran... Eh, que la etandone. Gran, que el gran Letandone. reloj de la sala es la Eso. No, el gran reloj de la sala es la ¿Qué, ¿Qué es Letán digamos? Bueno, Letán en primer lugar es una pequeña sala que está opuesta a la entrada, esta que digo, de la, de lo, de la, de la sala de los eh, Duchamp Brothers. ¿no? Yo llegué por una sala que era una sala donde estaba entonces la obra de los hermanos Duchamp, luego entro a esta maquinaria, no, esta sala de máquinas que está liderada centralmente por el vidrio, y atravesándola hay otra puerta donde se entra a una sala muy en penumbras, pequeñita que no dice nada, claramente tiene un gran epígrafe, ¿no? O sea, no no no, no es que no está señalada, no tiene un gran epígrafe donde se indica, ¿no?, de que se trata de la sala de Letandone y lo que uno se encuentra allí bueno es un portón de madera eh, en penumbras y al que hay que asomarse a través de unos agujeritos y por dentro uno encuentra ¿no? a través de eso eh, la posibilidad de ver una escena que está ocurriendo con movimiento muy muy sutil ¿no? de una pequeña cascada de agua que está dada por una especie de reflejos, o sea, no es agua, pero hay algo que se mueve y que refleja como agua, hay algo que está como moviéndose y como representando y dándonos la idea de que es una pequeña cascada que está como al final, bueno, allí no se ve, es muy difícil de fotografiar, eh, la cascada está como allá atrás, uh, allá de los árboles, no, allá de los árboles, esos, esos dos como alamitos. Allá, al costadito, ahí por ahí está la cascada, ¿no? un poquito más arriba en realidad. Que es lo único que tiene movimiento, el resto de la escena está quieta, y lo que se ve, bueno, es un cuerpo eh, tendido, que se ve a través de este agujero, que es el de la madera, y luego otro agujero que está hecho con... que es de una pared de ladrillos, que tiene un agujero y a través de estos dos espacios se ve esta escena, a ver si tenemos alguna otra foto que se vea mejor, pero bueno, luego lo van a poder ver también en los libros, ¿no? tenemos el libro también de Letán Doné, para que lo vean con mayor calidad, no es medio difícil porque para fotografiar, bueno, tiene este tono, no todo es así, oscuro, y luego cuando uno enfoca allí adentro, es muy difícil porque este, se sale todo de foco, ¿no? con la cámara, es muy difícil de fotografiar, eh, y si no se quema, digamos. Bueno, cuestión es que cuando uno se asoma entonces lo que ve es esta escena, y esta escena lo que muestra entonces es una mujer, un cuerpo femenino, vamos a hablar, un cuerpo que está tendido sobre la hierba, la hierba es natural, son palitos, y este cuerpo es una especie de forma maniquí, que se nota, está cubierto por un cuero, que en realidad es un cuero de cerdo, eh, y que está como húmedo, no tiene como una cierta humedad, y eh, está sosteniendo una lámpara que tiene una luz, eh, y luego detrás hay una pequeña cascada, no que es esto que es una especie de brillo, de algo que está cayendo como una cascada. ¿no? Así ustedes van a poder consultar el manual de instrucciones de, de Letán Doné, que es uno de los libros que también les hemos pasado, que eh, bueno, muestra ¿no? cómo Marcel Duchamp armó todo esto y cómo funciona todo esto. Y van a ver que la cascada, por ejemplo, es un sistema muy precario y muy divertido, con una especie de rueda, ¿no?, que hace girar una, una cosa, ¿no? Que es como de, de brillante, como de aluminio. Y que, bueno, es, es todo muy, muy este casi como un niño jugando a armar una maqueta de algo, ¿no? Es realmente precioso. No sé si podemos verlo. Ahí está, mira. ¿No? Esa, a ver si. No sé si se podrá, a ver, justo a ver, porque justo esas están todas de, de costado, a ver. Bueno, este es el libro, ¿no? Este es el, el libro de Letandoné. Seguí bajando, Carlos, a ver si podemos encontrar alguna. Este es el libro de Letandoné, que es un facsimilar de la carpeta que Duchamp dejó con las fotos de todo este mecanismo, de todo esto que, eh, que se necesita para armar este montaje que es Letandoné. Miren ahí. A ver, ahí de a, acércate un poquito ahí a, a la foto de abajo que dice. No, no, no, no. Ahí a, arriba, por favor, ahí, pero acércate ahí, por favor, sí, ahí va, va. ¿eh? Miren. ¿no? Este, este es el sistema de letandone, miren lo que es de precario, ¿no? Son unas maderas, alambres, tornillos, pero nada de otro mundo, ¿no? Miren el sistema de movimientos, ¿no? Va, seguí bajando, Carlos, a ver si vemos alguna. Quédate ahí en ese Zoom, por favor. Anda anda a ver si encontramos. ¿Ven? Esto es todo como está armado. Este artilugio, ¿no? Que es letando en esta escena, ¿no? Bueno, todo esto son las. Es, esta es la carpeta entonces que dejó Dusan. Miren, ahí están. La, la cascada, ¿no? Esta es la cascada, con el fondo, digamos, o sea, cómo tiene que ser armada, y allí ven el, el detalle de cómo tiene que funcionar con la luz, ¿no? Bueno, todo esto es muy complejo, sé que estoy hablando y que tal vez no sé si me comprenden o no, aquí están los ladrillos, el, el agujero de ladrillos, ¿no? Cómo están los ladrillos numerados y cómo se tienen que poner, entre los ladrillos y la puerta hay, una, hay unas cortinas de terciopelo negro que si uno se mueve un poco este, haciendo malabarismo con el ojo las puede llegar a ver que es para dar una especie de idea de cámara negra allí está bueno lo cómo funciona no la pared fíjense el, el sistema no todo un sistema muy muy muy precario cuesta muchísimo mantener esto en en términos de dinero y, de, y de, de trabajo, ¿no? Hay que estar humedeciendo todo esto, se cambian las ramitas cada tanto, se van a buscar donde él mismo las, las sacó. Eh, a ver qué más, a ver si hay alguna de la maqueta ya, a ver. Fabio, tengo una consulta. Eh, eh, sí. Eh, es, una, es una cosa, eh, eh, lo que se muestra es en vivo, ¿no es una foto? No, no, no, es en vivo, o sea, uno, uno se asoma y ve este espacio que adentro está todo esto, digamos, ¿no? O Están sea, las ramitas, está el cuerpo, miren ahí a ver si es ve la puerta, ¿no? Pues uno se asoma por esta puerta y ve todo esto adentro que está armado así, ¿no? Esta es la parte de atrás, ¿no? Esto es lo que uno no ve, uno ve la escena. Para mí era una foto, pero es una cosa. Es que el manequí está tirado en, en la hierba. Y están las ramitas. Hace 40 y está, años. Y está el cuero que lo cubre, ¿no? Que lo humedecen constantemente. Es este, ven ahí, sí, tal cual, digamos. O sea, uno, a ver esta de abajo, mira, justo ahí. Baja un poquito más. Miren ahí cómo están las luces, cómo ilumina. Miren el sistema hiperprecario para iluminar cenitalmente la escena. una madera cruzada con, una, con una, un foco, ¿no? O sea... O sea <risa> ilumina la escena, ¿no? Y todo esto tiene que mantenerse igual porque, claro, esto ya todo, por supuesto, es parte de la pieza, es parte de la obra, ¿no? Pero todo esto es realmente muy precario. Entonces... Es, claro, estas maderas, todo esto se dobla se, no, no, no tiene una posibilidad de mantenerse durante mucho tiempo igual ¿no? Entonces se ha ido renovando, se va cambiando Y bueno, se van haciendo distintos tipos de experimentos También para sostener esta obra en el tiempo ¿no? Claramente lo único bueno que, que puedo decir así Muy bueno, miren las ramitas ¿no? Así como se, se prepara la escena Estas son las ramitas que, que bueno, que... Indica, ¿no? de, También de que de dónde la sacó y que es donde va a estar tendido el, el cuerpo, ¿no? A ver si podemos ver alguna otra. Este libro, bueno, ustedes lo tienen, lo pueden ojear, miren, ahí está el cuerpo. Lo pueden ojear este, la figura humana, ¿no? No vamos a decir cuerpo, porque en realidad no es un cuerpo, es una figura. Eh, a esto lo pueden ver, ¿no? Esto tiene un, un insert que está realmente muy bueno, que también lo, lo tienen disponible, que es eh, una explicación, son textos explicativos de análisis y críticos producidos por el museo, eh, que, que bueno están compilados en una especie de, de, de, de librito no, que viene con esto, con este, con este facsimilar, y que, bueno, explico un poco, ¿no?, de todo esto, cómo va, de cómo, bueno, de, de toda la historia, ¿no?, y de un poco también por qué era esta edición, de cómo entiende el museo también este objeto, ¿no?, eh, que es la Tandoné. miren, aquí está, este es el, miren, ese es el, a ver, volvete por favor ahí, mira, esa era la foto, por favor, Carlos esa primera foto, ¿ven?, ahí, acércate si es posible, mira, Ahí está, ¿no? Así es. O sea, eso es el artefacto, ¿no? Miren, eso blanco que se ve ahí como en el medio es el cuerpo, ¿no? Entonces, este es el artefacto que está por detrás del, del, del portón, ¿no? Y que es lo que uno mira. Este, Bueno, bajemos un poquito, Carlos, que mira, ahí vamos a ver el... Ahí está, ¿no? Ahí está el cuerpo. A, acercate así vemos la cascada, mira, de las que les hablaba, ¿no? Este, el cuerpo entonces con la, en las ramitas ¿no? Eh, acércate un poquito más Allá atrás vende la luz un, Está la cascada Que es ese, ese, esa línea blanca Que cae ahí Un poquito más arriba, Carlos Mira, ahí entre la luz Como al, al costado de la luz Señáralo por favor con el, con el, con el cursor Con el mouse ¿Podés? ahí de bueno, pero ahí lo están viendo, ¿no? Se, se entienden cuál es la cascada que están los árboles, la luz y al lado la cascada, ¿no? Eso se mueve, eso tiene como un pequeño movimiento que es lo que está haciendo siempre y que es lo que se, es lo único que se mueve, ¿no? Eh, bajemos un poquito más, Carlos, que ahí vamos a encontrar alguna otra foto que también me acuerdo que están buenas. Bueno, esa es la puerta, claramente, ¿no? Y estos son los textos, ¿no? Los textos que, eh, que, bueno, que nos hablan y nos cuentan un poco de todo esto, ¿no? Y ahí las fotos de los, del montaje también, ¿no? De cómo las notas, otras notas, todo está en la carpeta, ¿no? Pero bueno, acá lo, lo van armando en relación y poniendo con, digamos, a... a a complementarse con otras notas de Duchamp y tal, ¿no? Está, este es un material que está realmente buenísimo para comprender cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo funciona y cómo es. Luego, bueno, en el, en el momento de acercarse allí, lo que uno ve es que todo esto que Duchamp está planteando, ¿no? En todas estas salas, eh, es, es esta maquinaria que, que termina cerrando en letandones. ¿no? Letán lo que nos muestra es el final de, de todo un discurso duchampiano ¿no? Que tiene que ver con la transversalidad de la vida y la muerte Pero que tiene que ver también con la, transver la transversalidad del de existir, digamos ¿no? de, lo que es, de lo que existe y de lo que no existe De lo que es y no es De lo que está y no está Del tiempo del espacio, ¿no? Es, es puro incluso, ¿no? Eh, y además eh, también es entre Duchamp y Rose lavie ¿no? Es, eh, bueno, es el gran reloj, ¿no? Es el, el reloj que si pudiéramos ver desde afuera, veríamos como la obra Duchampiana, ¿no? Eh, que se está generando y que existe a partir de toda esa maquinaria interna que son estas salas, ¿no? Donde se, eh, bueno, donde están las primeras pinturas, su, su, su relación con la familia, con la pintura y la, el mundo, digamos, del arte, ¿no? Antes de sus ready-made y luego toda esta eh, vida duchampiana, ¿no? Que va eh, en el caso, ¿no? Eh, desde los readymates, pasando por el gran vidrio, por las cajas, por las notas, por eh, los juegos ópticos, por el montaje, por las curadurías, por las colaboraciones, por el trabajo con las personas, por el trabajo con el tiempo, con, por el trabajo con la luz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? La gran maquinaria dulzampiana que da por resultado ese Tandoné, que es no solamente la última obra conocida, no como eh, en términos de póstuma, ¿no? lo último que dejó, sino también como el gran, eh, el gran discurso final, no aquello que en otros artistas es literalmente un discurso, no lo habíamos visto por ejemplo en el seminario que hicimos acerca de Boyce, ¿no? que Boyce antes de morir... Eh, de alguna manera casual, si se quiere, da un discurso ¿no? eh, en torno a uno de sus maestros en conmemoración, en un acto conmemorativo que se hizo acerca de uno de sus grandes maestros y habla un poco ¿no? de todo lo que ha sido su vida y tal, y con eso de alguna manera cierra un proceso, proyecto de vida, arte-vida, ¿no? que queda muy claro en ese último discurso que de una manera azarosa, para usar el término Duchampiano, termina cerrando la vida de Boyce, ¿no? Y bueno, de Duchamp lo que termina cerrando es esta eh, Tandoné, ¿no? Que es donde se puede eh, ver no el, el, el pasado en limpio, si se quiere, ¿no? De todo un montón de cosas que quedan expresas como incluso, ¿no? Como meme, como even, ¿no? Y de hecho, bueno, el nombre ¿no? también es otro juego, ¿no? Que es esto de eh, Letandone, ¿no? Que también es un, un juego de palabras, ¿no? Que es difícil de traducir además al español, ¿no? Eh, a mí el que más me gusta es dados, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo lo conocen ustedes, si lo conocen y si les gusta. Ahí está, mira, justo Carmen. Dados, el gas de alumbrado y la, y la cascada. Y que luego lleva otro subtítulo que es eh, agua y gas en todos los pisos, ¿no? Que también es un subtítulo muy lindo, que no siempre aparece y siempre está como ahí en ciertas dudas. En la, igual en, el, en los textos, ¿no? De esta maravilla de, de edición acerca del etanonés, se explica un poco sobre eso. Eh, y que tiene que ver con, bueno, también un juego, ¿no? De Duchamp acerca de la vida y acerca de... Eh, cierto tipo de modo de vivir no que era esto de eh, buscar bueno ciertos bienestares no que en ese momento se podía entender también como eh, bueno vivir en un lugar donde hubiera eh, agua y gas en todos los pisos no agua en sentido de agua potable no que implicaba muchísimas cosas para esa época y gas que implicaba no, no como hoy digamos sino que implicaba el alumbrado no que era una idea de, de luz eh, bueno, eso también muy complejo, pero también súper interesante. Eh, y bueno, un poco que, que, que como, como que ahí ¿no? también cierra todo esto de este Museo de Filadelfia y toda esta exposición, uh, obrar, operatoria, formulación de un Marcel Duchamp que entendió claramente para su época también cuál iba a ser ¿no? el legado de un artista en, en el formato que él había trabajado, ¿no? que era un formato que hoy podemos entender como protoconceptual, ¿no? un formato en el que las ideas eran eh, más importantes ¿no? para el mundo del arte tradicional, dicho así, ¿no? las ideas más importantes que los objetos, los objetos estaban siempre en relación a las ideas y no al revés, entonces, eh, entendió claramente Duchamp que para hacer una exposición de su trabajo que se mantuviera y que esa exposición fuera representativa, había que armar este enorme juego, ¿no? este enorme tablero, esta enorme sala de máquinas, que son estas, bueno, estos, eh, esto que pasa aquí no, en el Museo de Filadelfia. Eh, bueno, creo que, que como hasta por ahí, no sé ni, ni qué hora es, estamos hace como dos mil horas. Seguramente. Sí, eh, me... no, si se quiere dormir, ¿cuánto hace, pobrecita? ¿Qué? Porque no, si quiere dormir, ¿cuánto hace, pobrecita? <risa> ah, Carlos, ¿querés agregar algo, por favor? Dos horas y media. Bueno, no tanto, dentro de todo vamos bien. Carlos? No, no, yo preguntar, cómo, bueno, es como lo van percibiendo todas, todas. Todas. ¿Qué dicen? Muy claro, me, me, a mí me, me resultó muy, muy, eh, no sé, muy esclarecedor porque cada vez voy entendiendo más todo este círculo, ¿no? Que están abarcativo, y tan, tan diverso, y tan, tan este, eh, previsor, porque también me apareció el tema de la obra cinética. ¿Eres el profesor de la obra cinética sí. también? ¿Cómo es? Qué bárbaro, es impresionante, la obra, es impresionante. Bueno, muchas gracias. Sí, el precursor, dice Carmen, tal cual, ¿no? Tal cual, sí. sí, sí. No sabía, eso, sí, no lo sabía. Bueno, gracias. Bueno, En realidad es que es que, y, y cuando ponemos esto aparte, ¿no? En términos, por ejemplo, de que ya hay algunos libros que hablan y que lo miran desde ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, la perspectiva de lo espiritual. De, de los espiritualismos, ¿no? vamos a llamarlo así, aunque mucho no me gusta, pero es un poco más fácil de entender, ¿no? donde entran también todo tipo de, de lo que antes podríamos haber llamado esoterismos, o trabajos con energías que no son las que conocemos en la percepción consciente, humana, etc. ¿no? Bueno, también es un precursor, ¿no? porque hay mucho de trabajo, Silvana perfectamente ¿no? En sus notas De todo esto en relación a la energía ¿no? A otras energías A este, esta inclusión del azar que está nombrado ¿no? como tal de una manera muy pragmática en relación a unos formatos de nombramiento de su época Pero que en las notas queda claro que no estaba solo hablando de azar ¿no? Sino que estaba hablando de la conexión y el trabajo con otras energías que iban por fuera De lo conocido, eh, consciente ¿no? de, de, de esto que llamamos ser humano ¿no? Entonces... Hay mucho también ¿no? que Duchamp en ese sentido jugó y que también está en esta, en esta sala de máquinas. ¿no? Es importante decir que, que este espacio ¿no? es muy estable y que, y que esa es también una, una gran tensión que se vive ahí en estas salas ¿no? del Museo de... Estable en el sentido de que está muy muy armado ¿no? es muy escenográfico es muy, si se quiere también ¿no? una especie de set cosa que un poco este, enfría las, las cuestiones más expandidas y, y diría yo que abiertas e incluso podríamos decir hasta este, más excéntrico de Duchamp ¿no? lo, lo vuelve a establecer ¿no? todo lo que Duchamp de construye casi de manera extremista, esta exposición lo vuelve a construir, ¿no? lo vuelve a establecer. Entonces es, es interesante también ¿no? cómo, eh, por ejemplo, el paso del tiempo ha ido generando que esta sala se vaya modificando ¿no? en, en torno a eso, a que cada vez se ve estableciendo más, cada vez todo aquello que Duchamp había trabajado de manera infraleve, como por ejemplo esas ventanas por donde entraba la luz y pasaba mucho muchas cosas ahí con eso, bueno, finalmente se cerraron, ¿no? Bueno, hubo, hubo incluso un proyecto de cerrar la, la ventana que está detrás del vidrio, porque produce algunos problemas que son extras, digamos, a la sala, tienen que ver con la conservación del museo en general, y, que, y lo que habían propuesto era cerrar y poner una pantalla, ahora, ¿no? Una pantalla que simulara el, el, ese, ese espacio abierto, ¿no? Bueno, hay, hay distintas cosas que van generando, ¿no? Mucha más eh, un pragmatismo sobre esta sala, que va de alguna manera enfriando todo ese otro trabajo que hizo Duchamp, que estaba más relativo con eso infraleve, que en su caso además también se relaciona, ¿no? Con esto de trabajar con otras fuerzas, otras energías que no son solamente las que conocemos por conciencia. ¿no? Eh, sí, y aparte, a esos gestos como que lo van matando porque es una obra viva, digamos. Si la de paz, que se vaya arruinando, percudiendo, todavía es como, de alguna manera simula algo orgánico, por decirte, que le da una otra, otra, otra noción del tiempo también. Y lo sí. que a mí siempre me llamó la atención es qué gran gesto el dejar roto ese vidrio, porque, digo, gesto como aprendizaje para los artistas, no y para, que por ahí tenemos tantas pretensiones y ciertas cosas, y, y no dejamos que también que la obra vaya hablando, que es tan propio de la sensibilidad, eh, que, que nos que caracteriza, digamos, al, al arte, que por ahí le metemos tanta mente que, que evita todas estas otras cuestiones que que, bueno, que generan también un discurso y un diálogo in, increíble, digamos, y expandido también. Sí, recordar que, que Duchamp además en eso ¿no? tenía la base del surrealismo, del cual si bien nunca religiosamente fue parte, pero evidentemente compartía mucho ¿no? de, de todas esas búsquedas y no solamente del surrealismo formal, digamos, sino de los surrealismos más expandidos sobre lo energético, no sobre justamente el trabajo con otros planos de conciencia o con otros planos de eh, percepción. no Bueno, también el trabajo que hizo con John Cage, eh, que fue un trabajo en relación al zen, ¿no? al zen que era... Eh, muy propio, ¿no? También de una época que fue fin, finales de los 50, principios de los 60, y que a través, por ejemplo, de Cage, ¿no? Eh, Duchamp fue eh, trabajando y fue de alguna manera incorporando, ¿no? Eh, y, y luego con, con distintos tipos de, de, de cooperaciones, colaboraciones que hizo, eso fue quedando claro también cómo era para él propio de estas transversalidades, ¿no? O sea, como era absolutamente que lo vivía de un modo natural, ¿no? Eh, tal vez, ¿no? Esto, decir que este, este, estas salas, esta exposición en el Museo de Filadelfia, lo que también están, eh, de alguna manera, si bien ya no tan cuidada, ¿no? En un punto porque los intereses empiezan a ser, han empezado desde hace un buen tiempo a ser otros, ¿no? sobre la obra dujantiana, eh, pero están cuidando todavía también ese legado infraleve, ¿no? que se da en la percepción de las partes, ¿no? todas funcionando en esa maquinaria, pero que no tiene mucha manera de representarse, ¿no? es una experiencia, hay que experienciarlo, ¿no? es algo que sucede ahí, y que es algo que eh, en ese sentido ¿no? también es eh, parte de lo duchampiano, ¿no? de lo duchampiano que también eh, generaba esto, no experiencia de lo que sucede ahí. ¿no? Eh, bueno, un poco ¿no? como para, para eh, de, de alguna forma determinar también de qué va esto en ese, en ese proyecto museológico que es esa obra, ¿no? Donde, donde Duchamp, aparte, ¿no? también lo trabaja en relación al, al museo, a la Boat Ambalis, no porque también la Boat Ambalis era un poco esto, solo que puesto de otra manera y en relación, por supuesto, a otras ideas, pero un poco era esto, ¿no? era tratar de concentrar la mayor, posible, eh, la mayor cantidad posible de obras, y de hecho él quería que hubiera otras obras ¿no? que intentó llegaran a estar allí, como una pintura que se llama tu m o tu m que él quiso que estuviera así pero no, bueno no se pudo lograr de hecho se hizo una copia para que estuviera ahí pero tampoco se pudo lograr eh, porque bueno las relaciones con los museos no son tan sencillas de hecho Duchamp ofreció esto no junto con porque esto casi todo desde la colección Arensberg no que excepto el vidrio eh, y algunas otras cosas, ¿no? Que eh, Walter Arensberg era, junto con su esposa, ¿no? eh, Eran grandes coleccionistas de la obra Duchampiana y entonces tenían muchísimas de las cosas, ¿no? Que Duchamp había eh, hecho y de las que había probado hacer, ¿no? Porque tenían un montón de cosas que nunca llegaron a ser las obras que Duchamp había pretendido que fueran, quedaron en especies de borradores, ¿no? o maquetas, o estudios, o ensayos, o qué sé yo, ¿no? Los Arensberg este, gustaban mucho de ayudar a Duchamp en sus proyectos cuando empezaban, con caso, por ejemplo, de, este, no sé, la ruleta de Monte Carlo, ¿no? Un, un proyecto eh, bastante absurdo, ¿no? Que, eh, bueno, cuando Duchamp se los contaba, porque necesitaba financiamiento, porque necesitaba, este, a partir de eso, ¿no? Apoyo, contención. Este, opinión y tanto más Los Arendt siempre lo ayudaban ¿no? Pero también Así muchas personas que estuvieron cerca de él ¿no? Que creían muy, muy Fervientemente en su capacidad de, de hacer arte de este modo Y que le ayudaban Cuando empezaba con sus proyectos Y la gran mayoría de estos proyectos En, en términos de eh, Inicio y fin De este, eh, ser este, prototipos buscando ¿no? llegar a alguna cosa nunca llegaban a eso ¿no? no llegaban generalmente a ninguna cosa se quedaban en el proceso estos procesos por suerte los Arensberg los guardaron y casi todos quienes tuvieron acceso a esos procesos y se quedaron con parte lo por suerte los, los resguardaron ¿no? y es esta de la colección Arensberg es la que la que eh, se lleva a este al museo de filadelfia no luego se complementan con algunas otras cosas se ofreció a distintos lugares, como por ejemplo el MoMA, como por ejemplo, eh, bueno, no sé, distintos museos, ¿no? Que no, los, no, no, no llegaron a un acuerdo, ¿no? No llegaron a acuerdos de tener esta obra expuesta toda junta de esta manera. Duchamp pedía 20 años, después llegaron a 10, después se arregló por 15, cuando apareció la Etandoné, pero bueno, una especie, ¿no? De... Tampoco se sabe bien, eso lo digo y de repente pienso que hay un montón de otros datos, ¿no? Pero más o menos esas eran las cuestiones, ¿no? Que se trataban de arreglar con los museos y, no... y se logró finalmente en este museo, en el Museo de Filadelfia. Que no es fácil de sostener este juego du en un museo, aunque sea Duchamp, ¿no? Porque es, es, hay tantas cosas que cruzan lo museológico que no tienen que ver específicamente con la obra ni con el arte, sino tienen que ver con todo un sistema de sostenibilidad de un enorme mercado, de un enorme eh, bueno, juego, ¿no? que es eh, bueno, todo, todo lo que hace al, a, a los negocios a partir del arte. Entonces un museo como el, el de Filadelfia con la obra de Duchamp bueno sostiene todo un enorme... Eh, Mercado y negocio Duchampiano Que se genera no solamente Con la compra y venta de obras de Duchamp ¿no? Sino que se genera con todo un, un racimo que se, va, que se vierte a partir de ahí Que influye muchísimas cosas ¿no? Entonces es difícil sostener ciertas cuestiones ¿no? Que Duchamp planteó aparte Muy críticamente sobre esos sistemas ¿no? Entonces, bueno Ahí tenemos algo ¿no? que está eh, sí. Que son esos sistemas que lo mantienen. Y gracias a esos sistemas de porquería. Sí, sí. Bueno, porque es el juego también, ¿no? Que siempre también hizo luchar, ¿no? De ser céntrico adentro, ¿no? De que salía, de que se manejaba con ese afuera y ese de adentro. Y que también eso es parte de lo que está ahí en este museo, ¿no? Como problemática, porque este y museo tiene esa problemática, ¿no? Sí, tiene la problemática de que mantiene una obra, sostiene una obra, que además en el caso de Gran Vidrio, por ejemplo, ¿no? O el caso del Estandonet, es inamovible, eh, que, que, que tienen ahí también un no montón de... tener rédito de la obra. No pueden matar a otro museo y cobrar por, por, por mantenerla. Por mostrarla, claro. No, no, por eso digo, es como es, un, es interesante. Es la transversalidad. Sí. sí, sí la transversalidad y el incluso, claro. El incluso podemos hasta, incluso. hasta las 4 de la mañana siempre. Bueno, yo creo que, que podemos dejar aquí, no sé si tienen ganas de agregar alguna cosita más, o lo dejamos por aquí. Eh, haremos seguramente un próximo, ya vamos a ver cómo... ¿cómo nos, este, nos organizamos? A ver si puedo compartir yo la pantalla, seguramente vamos a ver eh, este asuntillo, así es este, la próxima, ya que vamos a seguir con los viajes, de esto miramos algunas imágenes que les quería mostrar, pero que me parece que estuvo bien así hoy, y bueno, y nos enfrentamos ¿no? a la segunda parte de esta cuestión de los viajes, que es este lado B que, que vamos a descubrir en el Museo de, de Frankfurt. No. Bueno, gracias. Un ah, placer. Gracias, <risa> gracias. Nos vemos la, pro, la, eh, eh, la próxima prontito. Chao, nos vemos. Gracias, gracias, muy amor. Hasta luego Chao. Chao. Saludos a Charo. La tengo sí. de acá. Gracias. Besita, mi amor. Gracias. Santa, saludos a Santa, sabino. <risa> está, chao, mamín, Chao, chao. Chao, mi vida. Chao, Elena. Gracias. Chao, Fabio. Chao, cariño. A ver cómo hago para, para sacar esto. A ver. Um, ¿Y ahora qué hacemos aquí?